Hola chicos, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Vamos a hacer una pequeña prueba de audio. Hola, hola, hola. Vamos a hacer una pequeña prueba de audio a ver si escuchan bien. Hola, puedes? buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes. ¿No? Muy bien. Perfecto. En un ratito ya comenzamos. Entonces nada más vamos a darle chance a los chicos que, que apenas se van conectando y en un momento ya vamos a comenzar. ¿De acuerdo? Sí, está bien, profe. Perfecto, muy bien. Sí. Muy bien. Buenas tardes a todos. Antes de que de, comencemos, en un momento ya vamos comenzando. Vamos a dar un pequeño, unos minutos de tolerancia para que se conecten los demás compañeros. ¿De acuerdo? Y en un momento ya vamos a comenzar. Sí, está bien. en lo que se van conectando sus demás compañeros me gustaría platicarles un poquito eh, por ahí surgieron unas dudas algunos de sus compañeros me estuvieron preguntando que si va a haber otra convocatoria para el examen de la UAPJO este año, les comento que sí no se espanten, el examen que van a hacer ahorita los de la UAPJO el 10 de enero pasado mañana, ese examen es únicamente para las carreras en modalidad intersemestral solamente son cuatro carreras las carreras son eh, si no me equivoco, arquitectura ACU, arquitectura 5 de mayo, veterinaria y química me parece, químico, farmacobiólogo. Sale. Entonces, esas carreras son para entrar ahorita en febrero. ¿Sale? El registro fue en diciembre, noviembre y todo eso, pero pues ya no te puedes registrar. El examen va a ser el 10 de enero, o sea, pasado mañana. Porque me estuvieron preguntando muchos chicos que si va a haber otro examen. Claro, ese, ese examen de hecho es es, este, es para los que entran en febrero en carreras en la modalidad intersemestral, ¿de acuerdo? Para los demás, para los que van a hacer examen hasta, hasta junio, esos son para entrar en agosto, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes están terminando el bachillerato, si van en sexto semestre de bachillerato, o si ustedes van a entrar hasta agosto, el examen todavía no, no es para ustedes, ¿de acuerdo? Pero sí es muy importante, como les platiqué en la clase pasada, es muy importante que se preparen con tiempo, ¿de acuerdo? Es bien, bien, bien importante. No lo dejen a la última semana, no lo dejen al último mes. Traten de repasar con bastante tiempo de anticipación. Prepárense bien. Hagan muchos ejercicios de mate, de, de física, de química, de biología, de historia, de español, dependiendo la carrera, ¿de acuerdo? Acuérdense que su examen en la UACO va a tener 100 preguntas, de las cuales 70 corresponden a Razonamiento verbal, eh, estructura de la lengua, eh, razonamiento lógico-matemático y matemáticas. Ahí son 70. Básicamente, español y mate son 70 preguntas con estas cuatro materias. Y hay otras 30 preguntas que son dependiendo de tu área. Un ejemplo, yo quiero estudiar eh, enfermería. ¿Qué materias extras vienen en enfermería? Pues en enfermería te va a tocar 10 preguntas de biología 10 preguntas de química, si no me equivoco, y 10 preguntas de estadísticas. y Por ahí va, ¿sale? Hay que revisar la guía de la UAPCO, ahí vienen las materias que te van a tocar extra. Por ejemplo, si tú quieres estudiar medicina, ah, ok, para medicina son 10 preguntas de física, 10 preguntas de química, 10 preguntas de biología. Son 30 preguntas ahí, más otras 70 de español y mate. ¿Sale? Está dividido en cuatro materias, pero básicamente es español y mate. ¿Ok? Entonces... Para los que van a entrar en agosto, no se desesperen, su, su, su convocatoria todavía no sale. Más o menos sale por ahí de mediados de febrero, marzo, más o menos. Y hay bastante tiempo para registrarse. No se les puede pasar la fecha. ¿Ok? Porque había muchas dudas con eso. Antes de que comencemos en lo que estamos aquí esperando, vamos a platicar. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a su proceso de admisión? ¿Eh? ¿Alguna fecha importante que quiera saber? ¿Algo que quiera saber? Adelante, puede preguntarme con toda confianza. Si no hay dudas, pues no pasa nada. Es, es bueno que no haya dudas, pero si tú quieres saber como cuántas preguntas vienen en tu, cuánto, cuántas preguntas van a venir en tu examen, este, la dificultad del examen, si toman en cuenta el promedio, eh, las fechas para registro del, de la UAM, de la UNAM, del IPN, esos tipos de preguntas, pues de, pregunten ahorita y les vamos a ir tratando de solucionar. Sale chicos? Ahorita vamos a comenzar con la clase. Para aquellos chicos que nos están viendo en Facebook, eh, les... Comento, en un momento vamos a continuar la clase del día de hoy, vamos a trabajar algunas preguntas de matemáticas. Esto más que nada es pensando en el examen de admisión a la universidad 2022, ¿de acuerdo? Algunos exámenes empiezan en marzo, abril, mayo, junio, julio, más o menos son las fechas, dependiendo de tu carrera. ¿Sale? Entonces, los que nos están viendo desde Facebook, quédense un ratito, vamos a trabajar matemáticas, vamos a ver cómo andamos en mate y este pues trata de de poner atención y aprovecharlo lo más posible, ¿de acuerdo? Si hay dudas, preguntas, en el momento que ustedes quieran pueden preguntar. ¿eh? Disculpe, y bueno, así como estaba hablando usted de, de los exámenes, para la carrera de derecho, las otras 30 preguntas, más o menos, ¿de qué sería? Eh, si no me equivoco, son de ciencias sociales, literatura, cosas como historia, más o menos. Eh, si me das un momento, ahorita te, te investigo bien exactamente cuáles son las las, este, las materias extras, ¿de acuerdo? En un momento ya te digo. Ah, sí, gracias. Muy bien. Si tienen dudas, adelante. En lo que estamos esperando, sus compañeros, vamos a platicar un poquito, ¿eh? no se desesperen. Por acá nos comenten en el chat, yo quiero entrar a la WAPCO, pero quisiera saber cuánto se saca, cuándo se saca la preficha. Preficha, mmm, preficha, WAPCO no aplica prefichas. Los que aplican prefichas son el por ejemplo. Y la preficha es más que nada registrarte para que ya tu lugar, cuando vayas a sacar ya tu ficha, pues ya esté tu nombre ahí en la lista, por así decirlo. Pero la webco no saca prefichas, ¿sale? Eh, la webco ya te da directamente tu, se le llama el FUA, FUA, Folio Único de admisión Este es más que nada para cuando te registras, ya, ya está todo tu proceso. En la webco no hay prefichas. La fecha aproximada es de mediados de febrero, a abril, es como mes y medio de registro, no te, no te preocupes vamos a estar igual, si estás en la página de Facebook, ahí les vamos a estar avisando como cuando ya está la convocatoria para que se registre, si no más o menos, como te digo, eh, por ahí de mediados de febrero ya sacan la, la convocatoria y ya te puedes registrar ¿sale? para ahí para Yutil Scarlett muchas gracias, de nada, de nada, a ver quién más dice por aquí, profe, ¿cuál es la dificultad del examen para medicina? mira, en la web el examen eh, tiene la misma dificultad para todas las carreras, en realidad. O sea, no es como que el examen de medicina sea más difícil o, o sea más fácil o, o, o intermedio, nada. Es el mismo examen prácticamente con las mismas dificultades, no las mismas preguntas, porque hay diferentes versiones. O sea, te puede tocar como otras preguntas, pero la dificultad, en particular, es como muy... Es muy precisa la, la, la dificultad. Es la misma dificultad que aplicas en el examen de medicina que en el examen de derecho. Es la misma dificultad el examen de arquitectura que el examen de biología es la misma dificultad, cambian las preguntas claro que sí, porque hay diferentes versiones pero la dificultad es la misma ¿qué es lo que hace más difícil un examen de admisión para, para cierta carrera? la demanda, ¿sale? si muchos quieren entrar, por ejemplo a medicina, eh, lo que va a pasar es que los puntajes van a estar más altos porque hay más personas, entre más personas haya, pues más, más personas eh, por así decirlo, más preparadas pueden llegar al examen eso quiere decir que el puntaje va a subir mucho. Por ejemplo, medicina, el puntaje es bastante alto. ¿Por qué? Porque muchos quieren estudiar medicina. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si te vas a la facultad de contaduría, no tiene tanta demanda como medicina. Sí tiene demanda, pero no tanto como medicina. Y los puntajes ahí, pues, ya bajan. Pues, eso es más que nada lo que lo hace difícil. La demanda, no el examen. El examen es el mismo, ¿sale? Bueno, no es el mismo exactamente, pero la dificultad. ¿De acuerdo? Muy bien, eh, gracias de nada. Por aquí hay más preguntas. Dice, ¿conoce algún aproximado del costo de las fichas? Sí, Maffer, el aproximado es de $350, $350 pesos, es lo que costó el año pasado. Si no me equivoco, es lo que costó también ahorita para los que van a hacer examen el 10 de enero. El 10 de enero, acuérdense que el examen es para los de intersemestrales. ¿Sale? El costo de la ficha fue de $350, $350 pesos. Y eh, pues es lo que ha costado hace, desde hace dos años, si no me equivoco ha costado 350 pesos, tal vez suba un poco, tal vez baje, no creo que baje, pero yo creo que va a ser como muy parecido, sale, 350 pesos. Muy bien, muchas gracias por ver qué más pide, cuántos aciertos deben tener para entrar a en medicina. Mira, de nuestros alumnos, el, el, el año 2021, para los, los alumnos que, que metimos a medicina, el puntaje anduvo por ahí de más o menos como de 73 puntos, ¿sale? ¿Por qué te comento esto? No es que no es que sea un puntaje oficial, ¿sale? Te lo comento porque de nuestros alumnos, eh, la mayoría sacó por ahí de 80, 85 y pasaron sin ningún problema. Hubo algunos chicos que me dijeron, profe, yo saqué 74, 76, 78 y pasaron. Pero por ahí tuvimos uno o dos, creo que fueron como dos más o menos alumnos que me dijeron, yo saqué 73, uno sí pasó y el otro no. Eso quiere decir que por ahí anda el puntaje en el 73. No te lo puedo garantizar porque la UAPCO no da tal información, pero de nuestros alumnos, eso fue lo que pasó. ¿sale? Y tuvimos alumnos, por ejemplo, que uno que sacó 71, ese de plano ya no pasó. Entonces, eso nos hace pensar que el puntaje mínimo para medicina fue más o menos 73 puntos. ¿De acuerdo? Por ahí hubo algunas personas especulando que el puntaje iba a andar por ahí de los 80. Y pues no, nada más andan asustando a la gente. Hay que esperarse. Los puntajes no están establecidos. Los puntajes cambian cada año. ¿De acuerdo? Depende de los que hacen examen. ¿Ok? Gracias, profe. Muy bien. ¿Cuál es el puntaje para pasar en derecho? Mira, en derecho eh, es muy el puntaje es muy bajo, pero aún así hay personas que no lo prueban, ¿eh? Entonces hay que prepararse por lo mínimo, al menos para derecho. El puntaje que hemos notado para derecho es de 30 a 35 puntos como mínimo. ¿Sale? Hay personas que sacan menos de eso no te confíes, ¿eh? no decir, ah, sí lo paso, mejor no te confíes, porque a veces la confianza hace que ya no estudiemos más, que no repasemos más, y eso hace que nos llevemos unas sorpresas en los puntajes que no te imaginas, ¿eh? De hecho por ahí eh, les tenemos planeado al final del curso, un examen simulacro para que pues vean su puntaje, ¿de acuerdo? Para que vean cómo andan y ya más o menos se den una idea de, pues, sí voy a pasar o no, le echo más ganas, y me relajo tantito, ¿no? Muy bien, para innovación tecnológica más o menos, el puntaje es, es similar, de hecho es una carrera muy nueva, en la web es una carrera muy, muy nueva, tiene creo que dos, tres años, yo te recomendaría que la investigues bien, porque cualquier cosa que es nuevo, que acaba de salir, que, que, que apenas este, está saliendo, tiene ciertas, llega a tener ciertas fallas en el sentido, en este caso administrativo, checa bien este, eh, cómo es la escuela, cuántas materias vas a tener, o sea, te, te te invito a que investigues un poquito más sobre la carrera, si no, igualmente puedes visitarlos directamente a la, a la, a, a, a la, ACU, está, está atrás de la Facultad de Ontología, ahí llegas y preguntas, no, pues miren, yo me quiero inscribir, qué onda, cómo es, o sea, que te platiquen todo, ¿sale?, para que tomes una buena decisión, porque es una carrera muy nueva, se acaba de abrir, creo que hace dos o tres años algo más, ¿sale?, eh, yo creo que ya vamos a ir empezando, ¿sale? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ahí en Facebook, vamos a ver si en Facebook no tienen alguna duda, ¿sale? Si alguien tiene alguna duda puede hablar o puede escribirlo con respecto a su proceso de admisión y ya vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿sale? A ver, vamos a ver si en Facebook no hay duditas por acá. Eh, muchas gracias, de nada, de nada. Cualquier pregunta háganla, eh, vamos a responder con la con lo que sabemos, no les vamos a, a de... no se confíe tampoco de lo que uno dice, porque pues no somos un medio oficial, ¿sale? Si quieres información oficial, eh, en la página de la WAPO, ahí te puedes enterar de cuántos cuántos lugares aceptan, no te ponen el puntaje, eso sí, en ningún lugar lo vas a encontrar, pero puedes, este, puedes eh, investigar un poquito más también por tu cuenta. La, la única información oficial es la que, la que publiquen en la página de las universidades, ¿sale? No me creas a mí, no le creas a él, no le creas a qué. Es que él trabaja de intendente y le dijo el director, no le creas a nadie más que lo que dice la página oficial de cada universidad. Ahorita te estoy comentando, lo, la información que te estoy dando es la información que hemos recibido de nuestros alumnos anteriores, ¿de acuerdo? Yo saqué tanto puntaje y pasé. Yo saqué tanto puntaje y no pasé, ¿de acuerdo? El, la gran mayoría de nuestros alumnos... Siempre ha, ha pasado en una, dos, tres universidades, pero pues hay algunos que les va mal en una o dos universidades. Eso, de todas formas, eh, hace que, de todas formas, eh, los chicos, al final de cuentas, terminan estudiando la, la universidad, ¿sale? En la carrera que ellos buscan, que es lo importante. Déjenme ver si en Facebook no hay dudas y si no ya empezamos la clase, ¿eh? Disculpe, y bueno... Dime... Ah, y de, bueno, nada más de las universidades que usted ha comentado, ¿son las únicas que más o menos saben el, el, el puntaje para pasar? Eh, mira, hay algunas universidades que no te dan la información. Como te digo, la WAPJO es una de las universidades que prácticamente no publica puntajes. En algunos casos sí publica puntajes, pero no en todos, ¿sale? Eh, hay algunas universidades que sí publican sus puntajes, como por ejemplo la UNAM, la UNAM es una universidad que, cuando tú sacas tu ficha, eh, te registras, haces tu examen y cuando da resultados, la, la UNAM te da, un, te da una hoja donde dice, fuiste aceptado o no fuiste aceptado. Entonces, ahí en esa hoja, ahí viene el puntaje. Por ejemplo, si tú sacaste de la UNAM, sacaste 90 puntos, ahí te dice eh, 90 puntos, eh, lo que tú sacaste y el mínimo fue 93. Ya te está diciendo cuál es el puntaje mínimo de tu carrera. Entonces, no todas las universidades dan puntajes y no te puedo decir como de una universidad en particular, porque a veces los chicos que tenemos, pues, no van para esa universidad. ¿Qué es lo que siempre buscan aquí en Oaxaca? UAPCO, ITO, eh, URSE y la UNCIS, es lo más buscado aquí en la UAP, perdón, aquí en Oaxaca, y también la UTM que está en la Mixteca. Y a nivel nacional, ¿qué es lo que quieren? Pues, muchos se quieren ir a la UNAM, se quieren ir a la UNL, se quieren ir a la UAP, se quieren ir a la Veracruzana, la UB, entonces, de esas, sí te puedo decir más o menos cómo es de puntaje, pero si me dices el, el puntaje para el tecnológico de Chimalhuacán? pues no sé no sé hay, hay puntajes que no que no tenemos pero el estándar es es similar o sea puede replicarse este tipo de puntajes en otros estados ¿sale? tú para qué ah, sí. ¿en universidad más ah es bueno es que estoy pensando en, en entrar bueno ya sea en la UATCO o en la Salle ah muy bien mira en la Salle al ser una universidad eh, particular una universidad privada eh, más que nada privada no particular privada eh, ahí el puntaje no llega a ser tan exigente eh, sí claro que tienes que hacer un examen de admisión por supuesto y de hecho eh, los chicos que hemos tenido prácticamente todos no prácticamente todos los chicos que hemos tenido para la salle han pasado y más que nada es porque el examen lo que busca es conseguir una un cierto una cierta beca o un cierto horario más cómodo más que nada es eso de que pasan en universidades particulares perdón privadas de que pasan pasan. Lo que buscan más que nada es la beca. Muchas veces hacen el examen y se, fuerzan, se esfuerzan por el examen, por obtener un 100% o un 80% de beca, porque pues es más caro en las, en las privadas, ¿no? En la UAPCO sí hay, ni modo, puntaje. Ah, ok, gracias. Sí, de nada. Por aquí dice, en todas las universidades las fichas son de 350. No, este, este, este costo que les di de 350 pesos es únicamente para las fichas de la UAPCO y aguas, ¿eh? no es información precisa, hay que esperarse la convocatoria. Eso es lo que ha pasado el año pasado y el anterior, eso ha costado la ficha. Pero puede ser que le suban un poquito, o puede ser que le bajen. Por ejemplo, si tú vas a hacer examen en, la, eh, en el IPN, por ejemplo, la ficha ronda los 450 pesos, más o menos. Si tú vas a hacer examen en la UAM, eh, más o menos lo mismo, con 350, 400, más o menos, eh, la UNAM, similar, la UAP, creo que la UAP es la que, la vez pasada, el, la ficha estaba un poquito cara, ¿eh? no sé si era la UAP, o era otra carrera que estaba creo como en 700 pesos, algo así, eh, no miento, creo que era la UDG, la UDG era la que tenía un costo bastante alto, pero, eh, pues repito, eso nada más es para, para hacer el examen, ¿eh? no creas que ya con eso te inscribes, no, eso nomás es, ese pago de 350, de 400, de 800, es nada más para hacer el examen. ¿Ok? Ya haces tu examen y ya, tu dinero ya se ha perdido, ya no puedes recuperarlo, ¿De acuerdo? Muy bien, por ahí que dice, este, el precio de ficha para medicina es 350. Así es, el precio para cualquier carrera en la UAPJO es de 350 pesos. Puede variar, eso es lo que ha pasado hasta un año antes, dos años antes. Es lo que ha costado ok, no voy a decir, es que la subieron a 380 y el profesor me dijo que 350 y no voy a pagar más, es lo que ha pasado, puede cambiar un poquito, ¿eh? en la UNCIS cuál es el puntaje para medicina, en la UNCIS sí, está algo un poco raro porque en la UNCIS aplican un examen tipo, es un examen muy particular de ellos, o sea, ellos hacen su examen y lo aplican y no te dan el puntaje, lo único que te mandan es si pasaste o no pasaste y se acabó, entonces prepárate ve pensando en el puntaje que les comenté para Wapco. para Wapco con que saques más de 73 puntos es muy probable que quedes, repito esto no es garantía de que vas a quedar cada año los puntajes cambian ok, no se vaya a ir con la finta, es que me dijeron que sacando más de 73 ya pasaba no, cada año cambian los puntajes puede ser que el año que, que estamos ahorita puede el puntaje sea de 80 o puede ser que sea de 60, no sabemos cada año cambia el año pasado fue aproximadamente, por ahí le calculamos que de 73 puntos. Es nuestra estimación, no es oficial tampoco. ¿Sale? ¿Hasta cuándo se puede pagar para entrar a su curso? Si quieren más información del curso, miren, ahorita ahí en las páginas, en, la, en las diapositivas, ahí viene mi número y ahí me mandan mensajito y platicamos completamente para que, si quieren entrar al curso, pues ahí está, es un curso ya completo. Este es un curso solamente de mate y es, es chiquito, pero el completo pues es más más grande, ¿sale? Yo creo que vamos a dejar ahí de dudas y no vamos a llevar toda la clase con puras dudas. Al final de la sesión, si quieren, platicamos un poquito más, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar el día de hoy con la parte de matemáticas. Dice, ¿existe la facultad de gastronomía? Facultad de gastronomía no existe, pero sí existe la carrera de gastronomía, ¿sale? Por ahí, chécate que sí existe y el puntaje está relativamente bajo, por ahí de los 50, 55 puntos estás dentro de... Bueno, si sacas más, pues qué mejor, ¿no? Muy bien. Ahorita platicamos más, si quieren, de acerca de las, las carreras de la WAPCO y todo. Vamos a trabajar el día de hoy la parte de matemáticas y pues vamos comenzando. Esta es la segunda clase, chicos, la segunda clase del curso Express WAPCO, ¿De acuerdo? Son cuatro clases. La primera clase la tuvimos el día eh, jueves. La segunda clase hoy sábado, hoy sábado 8 de enero. La próxima clase va a ser el 13 de enero y la última clase va a ser el 15 de enero. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que se realicen en sus tiempos y aprovechen estas clases. Las próximas clases va, va a darlas otro profesor, no yo. ¿De acuerdo? Entonces, está, está perfecto para que ustedes no se queden con una sola imagen, sino que conozcan más personas que trabajan conmigo. ¿De acuerdo? <coughs> Perdón. Muy bien, chicos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Miren, el día de hoy vamos a trabajar con esto. Vamos a trabajar con Ecuaciones, ecuaciones, ecuaciones es un tema que siempre viene en el examen que vayas a hacer, no importa, no importa que tú vayas a hacer examen en la medicina o en la URCE o en la UAPCO o en la UNCIS o en la UNAM, no importa la universidad que vayas, ten por seguro que van a venir preguntas de ecuaciones y a veces vienen de manera directa, como la ecuación que estoy poniendo aquí, ¿sale? Como esta ecuación, a veces vienen de manera directa, a veces no. ¿Sale? Este, a veces las preguntas no, no vienen como de resuelve la ecuación. A veces lo que viene es un problema en el que tú tienes que sacar la ecuación y resolverlo. De hecho, les adelanto, a veces la pregunta es, ¿cuál es la ecuación? O sea, a veces no te dicen resuelve el problema. A veces la pregunta es, ¿cuál es la ecuación que resuelve el problema? Eso está interesante. ¿De acuerdo? O sea, no tienes que resolver la ecuación, sino nada más sacar la ecuación y ya. Depende de lo que te pregunte. ¿De acuerdo? Entonces hay que, hay que estar como muy, muy atentos en la clase del día de hoy. ¿Sale? Les pido por favor por ahí que desactiven su micrófono para que no entre ruido ajeno a la, a la clase. Por ahí, Leslie. Desactiva tu micrófono, Leslie. Creo que ya. No, todavía no. Ya, parece que ya. Ustedes me pueden escuchar, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Recuerden, desactiven su micrófono, su cámara. No es necesario que la tengan activada, más que nada para que no entre ruido ajeno a la clase. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a, re vamos a recordar cómo se trabajan las ecuaciones. Y, pues, recordemos que, pues, estas cosas tienen su forma de trabajar. ¿De acuerdo? Entonces... Miren, por ejemplo, aquí les puse una pequeña ecuación. Les puse una pequeñísima ecuación y en este caso lo que trato de, de ponerles es para que recuerden cómo se llaman las partes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta parte de acá, déjenme poner esto. Esta parte de acá, se le, cada pedazo de la ecuación se le llama miembro. ¿De acuerdo? Tiene dos miembros la ecuación. Tiene un miembro derecho, un miembro izquierdo, sea, sea como sea que estés viendo la ecuación. Por ejemplo, este es el miembro izquierdo, este es el miembro derecho. O también primer miembro y segundo miembro. Las ecuaciones tienen un igual. sale Tienen que tener un igual, si no, no es una ecuación. Si tuvieran un mayor que, a ese se le llama desigualdad o inecuación. Puede ser que tenga un menor que, un mayor que, pero en este caso no vamos a ver esas. Vamos a trabajar con las que son ecuaciones, ¿de acuerdo? Y de hecho vamos a trabajar con las ecuaciones lineales, las que no tienen potencia cuadrada, potencia cúbica, potencia cuarta. Solamente viene X sin potencia, visible, porque la potencia realmente que tiene es potencia 1. ¿De acuerdo? La X solita tiene potencia 1. Pero eso, si da tiempo, lo hablamos en otra clase. ¿Ok? Entonces, a, a cada pedazo se le llama miembro de la ecuación y, este, pues, tenemos las variables. En este caso, la variable es la X. La variable es lo que estamos buscando, en realidad, lo que queremos calcular, lo que no conocemos. A eso se le llama variable. De hecho, hay por ahí una. Una, como históricamente, ¿por qué nos gusta tanto usar la X en las ecuaciones? ¿Por qué X? ¿Por qué siempre X, X, X, X? ¿Por qué no ponemos siempre, por ejemplo, la, la Y o por qué no ponemos la Z? Que también se usan, pero normalmente usamos la X. ¿Por qué la X? Esto es históricamente porque este, anteriormente cuando se traducían los libros de matemáticas en libros antiguos de, de, de los viejos, este, de hace mucho tiempo, de los árabes, cuando se traducía la, la parte matemática, había una palabra que no tenía traducción directa. Y la palabra, la frase significaba, significaba lo que se desea buscar. Y eso tenía forma de X. Entonces, las, los traductores empezaron a ponerle X a lo que se desea buscar. Que en realidad, pues es lo que queremos, ¿no? Entonces, de ahí se adoptó la X, la X, la X, la X. Y en las traducciones siempre X, X, X. Y se quedó como X. Pero puedes usar cualquier letra. Puedes usar la A, la B, la C, la D, la J, la W, la letra que quieras. Normalmente se usa X, ¿sale? Entonces, recordemos cómo primero, cómo se despeja. ¿Sale? Vamos a recordar cómo se hacen los despejes. Miren, por ejemplo, aquí tengo una ecuación lineal y vamos a recordar cómo se hacen los despejes. Recordemos que los despejes tienen una, una particularidad bastante, como bastante interesante. ¿Sale? Alguien me dice qué es lo que tengo que hacer para despejar. Juntar de un lado los, la X y de otro lado los que no tienen X, ¿cómo se dice? Muy bien, a eso se le llama agrupar, ¿sale? Agrupar términos. Como dices, de un lado las X, de otro lado los números, ¿no? Eso es, una, eso, eso se puede entender como despeje. ¿Alguna otra idea de despeje? ¿Qué es despejar? ¿Cómo despejo? ¿Alguna idea? pasar los miembros al otro lado, que el que está sumando pase restando. Muy bien, eso vamos a, vamos a, a resumirlo como pasar con la operación contraria. Pasar con la operación contraria, eso lo podemos resumir de esta forma, ¿no? Eh, hay más, hay más formas de pensar la, los despejes, claro, que si nos vamos a la parte este, técnica, a la parte precisa, pues los despejes no es más que estar agrupando y sumando y restando de los dos miembros de la, de la ecuación, pero para hacerlo relativamente fácil y para que no nos estresemos tanto, vamos a quedarnos con esto, mira, pasar con la operación contraria, ¿a qué me refiero con esto? Mira, por ejemplo, despejar ¿qué se entiende por ello? Despejar es quitarle todo dejarlo limpiecito, limpiecito despeja, de hecho si ustedes van a estudiar medicina tienen que saber despejar porque hay un momento en el que tienen que decir, despejen, y ya sueltan los, los truenitos, no hay eléctricos. Es un chiste, yo sé que soy malo contando chistes, pero tienen que saber despejar, para la carrera a la que vaya, ¿ok? Entonces, mira, por ejemplo, este más 5, lo vamos a juntar con este menos 3, son términos semejantes. Por ejemplo, este 2 x lo voy a juntar con este 4x, ¿por qué? Porque son términos semejantes. De hecho, hay que tratar siempre de, de dejar lo que queremos despejar, en este caso la X, de un solo lado, nada más. Normalmente se utiliza el lado izquierdo, aunque lo podemos dejar del lado derecho, es lo mismo, no, no tiene ninguna importancia eso. Vamos a dejarlo del lado izquierdo en este caso. Mira, el 2X ya está del lado izquierdo, como ves, aquí está, de su, fíjate, del aquí, del, del igual, está de este lado. Entonces, fíjate cómo el, el 2X no, no cambió absolutamente nada. ¿De acuerdo? Ahora, el, el 4X que está del lado derecho, ¿qué operación está haciendo? El 4X, ¿está sumando, restando, multiplicando o dividiendo? El 4X. Está sumando. Está sumando. Si lo queremos mandar del otro lado de la igualdad, pues va a pasar con la operación contraria. ¿Sale? Entonces, si está sumando, va a pasar restando simplemente. Aquí le voy a poner menos 4X. ¿Sale? El, fíjate, el menos 3 está del lado derecho, ese ahí lo dejo, no está cambiando de lado, por eso no cambió de signo. El más 5, el más 5 está del lado izquierdo y lo voy a mandar a juntar con el menos 3. Lo tengo que mandar del otro lado, entonces, si está sumando el, el 5 más 5, pasaría como menos 5. ¿Sale? Ahí tenemos nuestro primer acomodo. Fíjate que ahora me quedó 2X menos 4 igual a menos 3 menos 5. ¿Sale? Si lo simplificamos de cada lado, si reducimos sus términos semejantes, del lado izquierdo me quedaría 2X menos 4X es menos 2X. ¿De acuerdo? Porque acuérdate que en la suma y en la resta siempre gana la, el número que tiene mayor valor absoluto, el que tiene el número más grande, pues, gana el signo del 4 que es negativo y se tienen que restar. No vais a multiplicar más por menos menos. No tiene nada que ver aquí. No estás multiplicando. Estás sumando. Estás sumando un número positivo con un número negativo. El resultado es menos 2X. ¿De acuerdo? Ahora, del lado derecho, esta parte de acá, menos 3 menos 5. ¿Cuánto nos va a dar? ¿Quién me dice cuánto nos da menos 3 menos 5? ¿Cuánto es? Menos 1, 8. 8. Perfecto. Muy bien. Menos 8. Porque cuando son dos negativos, se suman. Los números sería 3 más 5, 8 y se conserva el signo, menos 8. ¿De acuerdo? Ahí está. Por último, ya está, estamos buscando despejar la X, acuérdate, despejar X o la, la, la letra que sea, es dejarla solita. Tiene un menos 4 ahí que me está estorbando, perdón. Tiene un menos 2 que me está estorbando. ¿Qué le está haciendo el menos 2 a la X? Sumando, restando, multiplicando o dividiendo. ¿Qué opina? Está multiplicando. Multiplicando. Perfecto, está multiplicando. ¿Qué es lo contrario a la multiplicación? La división. La división. Entonces, voy a quitar el menos 2 de aquí y lo voy a poner del otro lado dividiendo. Y aquí no se vayan a confundir, ¿eh? Hay dos cosas por las que se podrían confundir aquí. Una de ellas es, a veces piensan que el que está dividiendo es el 8 y lo ponen al revés. Arriba ponen el 2 y abajo ponen el 8. No. El que va a dividir es el 2. El 2 tiene que estar abajo. ¿Sale? Esa es una. Y otra, a veces piensan que... Como lo estoy pasando y es negativo, pues le tengo que poner más. No, tampoco. Solamente se cambia de signo cuando pasas una suma o una resta. Multiplicaciones o divisiones pasan con el mismo signo. Por ejemplo, aquí el menos 2 pasó como menos dos. Porque pasó a dividir, no a sumar. ¿Sale? Tengan cuidado con eso. Ya si hacemos la operación de aquí, pues nada más. Ahora sí, multiplicación de signos. Menos por menos va a darme más y 8 por 2 es 4. Es un pequeño ejemplo muy básico, un ejemplo muy sencillo de. Cómo se despeja es para recordar más que nada. Si tiene alguna duda, adelante, pregúntenme si tiene alguna duda en el despeje, díganme. Para los que nos están viendo desde Facebook. Ahorita sí si vienen los problemas más interesantes. Eh, no se desesperen, quédense un ratito. Ahorita vienen problemas que a veces son extremadamente sencillos, pero nos revuelven. A la hora del examen es donde los truenan el examen. el menos 2X pasa multiplicación? ¿Otra vez, perdón, qué? ¿Por qué el menos 2X pasa multiplicación? El menos 2X mmm, no pasó a multiplicación. De hecho, nada más el menos 2, el puro menos 2, fue el que pasó, pero pasó a dividir. Aquí está abajo, mira. Pasó a dividir. Lo que estoy multiplicando son los signos. Porque la multiplicación y la división de signos es lo mismo. O sea, aquí es como si dijeras, menos entre de menos, es lo mismo decir, menos por menos, más, 8 entre de 2, 4. Pero el 2 no está multiplicando, el 2 está dividiendo. Nada más son los signos. ¿Sale? Gracias. Muy bien. Ahora. Bueno, si no hay más dudas, vamos a continuar con este mismo ejemplo. Mira, ¿qué acabamos de hacer? A ver, ¿qué acabamos de encontrar? Pues acabamos de encontrar el valor de X, ¿no? Voy a poner aquí, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que X sea igual a, a 4. ¿Qué significa eso? Ya despejé, ya hice todo el relajo que... La, el despeje y fui pasando. Pero, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué, qué significado tiene esto? Pues ahí te va. Mira. Lo que significa cuando despejas, cuando encuentras el valor de la incógnita, que en este caso es la X, lo que estás encontrando es un número. Escucha, eh, estamos encontrando un número, o pueden ser dos o tres o más números, pero en este caso nada más es uno. Un número que satisface la ecuación. ¿Alguien sabe qué significa esto de satisfacer la ecuación? ¿Alguien sabe qué significa eso? Eh, Va a quedar igual la ecuación de los dos lados. Muy bien, perfecto. Satisfacer la ecuación quiere decir que si tú sustituyes, si tú sustituyes en la X el valor que te quedó de los dos lados donde venga X, si tú lo sustituyes, fíjate la ecuación que teníamos, la estoy sustituyendo, ahí estoy sustituyendo la X, si lo sustituyes te debería de quedar igual. O sea, te va a quedar... Resuelve las operaciones y te va a quedar un número y del otro lado te quede, debe de quedar igualito. Si te queda diferente, si cambió el signo o algo, algo hiciste mal en tu despeje porque tu despeje no está bien hecho. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verificar que sí está bien hecho nuestro despeje. Sustituyendo en la ecuación, aquí sería 2 por 4, pues va a ser 8 más 5. Del otro lado es 4 por 4, son 16 menos 3. 8 más 5 son 13 y del otro lado, 16 menos 3 es 13. Esto quiere decir que tu ecuación y tu despeje está bien hecho. Esto quiere decir que X igual a 4 satisface la ecuación. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que estamos encontrando. ¿De acuerdo? Entonces, ahí les va un trucazo para su examen de admisión. pongan atención. Si se les llega a olvidar cómo se despeja o si la ecuación que les están poniendo está horrible, una ecuación ahí medio fea que dices, no, nah, pues para qué le meto a esa ecuación si no me va a salir. Si te llega a pasar eso en el examen, recurre a las opciones. Tienes opción A, B, C y D. ¿Cómo voy a saber cuál es la respuesta correcta? ¿Quién me dice? A ver si están cachando el truco. Podemos sustituir el número de la opción en la ecuación y ver si dale igual. Muy bien, perfecto. Si no quiero despejar porque no me gusta, porque está muy larga la ecuación, porque se me olvidó despejar, pues tienes una opción. ¿Cuál es la opción? Agarra las opciones, opción A, opción B, opción C, opción D, o la opción que tú quieras empezar. Agarra esa opción, te dice X igual a 8. Sustitúyela en la ecuación que te estaban dando. ¿Cuál va a ser la correcta? Pues la que te quede igual, así como aquí, mira. Si nos hubiera quedado 13 igual a 10, esa no es la correcta, porque pues 13 no es igual a 10. 13 es igual a 13. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos hacer con ecuaciones. Primero, que sepan despejarlo. Y segundo, que tengan trucos. Así como este truco que les estoy platicando, les doy muchos, muchos más a mis alumnos. ¿Por qué? Porque ya cuando están en el examen, tienen que tener herramientas. Tienen que tener una forma de responder preguntas. ¿Cómo le voy a hacer? No me interesa. Si en el examen le atinaste la pregunta, si hiciste el procedimiento, si le copiaste el de al lado, si Diosito habló contigo y te dijo pon la D y la D era la correcta, pues, ni modo, está bien, el examen no te va a revisar un procedimiento. El examen de admisión es, únicamente marca la respuesta que creas correcta y se acabó. Si lo hiciste bien, conscientemente, chido, si lo adivinaste, qué chido, no importa. No tengan miedo por eso, el examen de admisión, así es, es más, ni lo califica una persona. No va a haber alguien que diga, ay mira, este chico se esforzó. Hay que ponerle un punto más porque viene de lejos. No, ¿Quién te va a calificar? Una máquina. La máquina va a ver si marcaste el puntito correcto. Si lo marcaste bien, no lo marcaste mal. Entonces, ¿Cómo lo hagamos? Hay que tener opciones. ¿De acuerdo? El primer ejemplo, ¿Tienen alguna duda aquí? ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar a más ejemplos. El día de hoy está interesante. Entonces, hay, si hay dudas, adelante, eh, díganme. Ok, parece que no. Los que nos están viendo desde Facebook, eh, si tienen dudas, pónganlo en el chat. Quédense porque las preguntas que vienen ahorita son de verdad interesantes, ¿eh? Son de las que comúnmente aparecen en el examen. Vamos con la siguiente. Eh, ¿Cuál debe ser el valor de K? Esta, esta, esta pregunta es clásica en los exámenes, clásica, clásica, clásica. Es, casi estoy seguro que te va a tocar una de estas. Fíjate cómo se resuelve. Dice, ¿cuál es el valor de K? En la ecuación 3 menos K por X igual a 5, ¿cuál es el valor de K en esa ecuación? Para que el valor de X sea X igual a 1. ¿Cuál es ese valor de K? A ver, ideas, ¿qué se les ocurre hacer para este tipo de preguntas? ¿Qué, ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían aquí? Pregunta de examen, ¿eh? Así vienen las preguntas en los exámenes. Nada, me hago bolita. <ríe> Miren, la idea para esta pregunta es, como sabemos, como ya me están dando el valor de la X, me están diciendo que X es igual a menos 1. Como ya te están dando el valor de X, ¿qué acabamos de decir de la diapositiva anterior? Que el valor de X que encontremos es el número que satisface la ecuación. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo sustituimos, que si a esta X la sustituimos, pues te debe de quedar igual. Eso es lo que es el valor de X. Acuérdate, el valor de la incógnita en una ecuación es un número que satisface la ecuación. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo sustituyes en la ecuación, la X o la Y, la Z, la, la letra que te pidan despejar, si la sustituyes, te va a quedar una igualdad. Entonces, si la sustituimos, fíjate lo que nos queda. Nos quedaría 3 más K, porque sería más por más, perdón, menos por menos más, igual a 5. Y si me están pidiendo cuál es el valor de K, pues ahora despejo la K, ¿verdad? Si despejamos la K, sería 5 menos 3, es decir, K tiene que ser igual a 2. Y ahí está el valor de la K. Ah, no me crees, no pasa nada, mira, vamos a ponerlo en la ecuación. La ecuación sería 3 menos 2X, porque la K valdría 2, igual a 5. Vamos a despejar la X. ¿Y qué nos tiene que dar? Nos tiene que dar menos 1. Fíjate cómo sí nos da menos 1. ¿eh? El 3 pasa restando, me quedaría menos 2X igual a 5 menos 3. ¿no? Es decir, menos 2X es igual a 2 eh, positivo. Y por lo tanto la X valdría, acuérdate que el menos 2 es el que divide, el menos 2 va abajo, no cambies el signo porque está dividiendo Está, perdón, Está multiplicando, pasa a dividir, y el 2 que ya estaba, ese se queda arriba. ¿Cuánto es 2 entre de menos 2? Pues menos 1, ¿no? Más por menos menos, 2 entre 2, 1. Y ahí está, sí si lo cumple. ¿Ya vieron? Entonces, hay que tener un poquito de teoría, hay que saber qué significa teóricamente que la solución de una ecuación, recuerda, significa que ese número que te quedó satisface la ecuación. Eso significa. ¿Y qué significa satisfacer la ecuación? Significa que cuando la sustituyas, te va a dar una igualdad. Si ya te están diciendo que el valor de X es menos 1, sustituyelo y la ecuación te queda con un igual. Despejas la K y ya resolviste el problema. Es un despeje súper fácil, pero si no sabes teoría, es donde ya se revuelve. ¿Alguna duda, alguna pregunta con, esta, con este ejercicio? el valor de K debe ser 2 positivo. No hay dudas, preguntas, nada. Ahí en Facebook, igualmente, si tienen dudas, pónganlo en, el, en los comentarios de... Eh, en, el, en la barra de comentarios y les vamos a ir leyendo. ¿De acuerdo? Si no hay dudas, pasamos con otro ejercicio. Vayan, vayan poniéndolos a, atención a los ejercicios, porque son ejercicios diferentes de lo que les podría tocar de este tema en el examen de admisión. O sea, entonces vayan poniendo atención. Siguiente. ¿Qué número cumple con qué... La suma de su triple con su mitad es igual a 21. Aquí les voy a dar un pequeño tip. El tip que les doy para este tipo de preguntas es que se pongan a practicar. Vamos a ponerle aquí práctica. O práctica Lenguaje algebraico. Si no sabes de esto. Lenguaje algebraico. ¿Sale? si no sabes lenguaje algebraico, ponte a practicar ahorita, porque muchas de las preguntas que vas a ver en matemáticas tienen que ver con que tú sepas y entiendas lo que te está diciendo. Si no entiendes lo que estás leyendo en el examen, no vas a poder responderlo y va a ser súper complicado. Te vas a enojar y vas a llegar a tu casa pateando eh, la puerta y pegándola a tu perro. No tienes por qué hacer eso. Practica el lenguaje algebraico. ¿De acuerdo? Practícalo, porque en verdad muchas preguntas van a venir con lenguaje algebraico, ¿ok? Entonces, dice, ¿qué número cumple con que La suma de su triple con su mitad es igual a 21. ¿Quién me dice cómo cree que debería quedar escrita la ecuación para este problema? ¿Cuál es la ecuación para este problema? ¿Quién se la echa A ver. Es X más 2 es igual a 21. Muy bien, 3X más 2 es igual a 21. ¿Están de acuerdo que esta es la ecuación? Dice, la suma, aquí está la suma. ¿De quién? De su triple, de la X, porque no sabemos qué número es. El triple, ¿con quién lo vamos a sumar? Con su mitad, y tú me pusiste más 2, ¿qué pasó ahí? La mitad de X no es 2, ¿verdad? ¿Alguna otra idea por ahí? 3X entre 2 es igual a 21 A ver, déjame ponerlo 3X entre 2 es igual a 21 ¿Qué opinan de esta? Aquí no hay ninguna suma ¿Qué pasó aquí? Ahí no hay suma ¿Qué opinan los demás? ¿Cuál es la correcta? Digan, saquen sus dudas No pasa nada si se equivoca No pasa nada ¿Cuál otra? ¿Qué otra ecuación creen que es? cumple con que la suma de su triple con su mitad es igual a 21 la suma de su triple con su mitad es igual a 21 ¿Cuál es la ecuación de este problema? A ver ¿No sería 3x más 2x igual a 21? 3x más 2x igual a 21 ¿Qué opinan? ¿Está bien? Hay algo raro, está casi bien pero esto esto no es la mitad de un número eso sería su doble, porque estás multiplicando por dos. Sería tres. A ver, por ahí creo que me dijiste esto: 3x más un medio, así. Sí. Casi, casi la tienes bien, ya casi la tenemos. Pero no está correcta, le falta algo. ¿Quién más? No, es 3x más un medio de x igual a 21. Eso, perfecto. Porque dice. La suma de su triple, su triple, o sea, de X, con su mitad de X también, un medio de X. La clase pasada les dije cómo sacar las fracciones de algo. Las fracciones se sacan multiplicando por ese algo. Si quieres la mitad de X, pues es un medio por X. Eso lo vimos en la clase pasada. Hay que estar... Las matemáticas son como un escaloncito, ¿eh? o sea, si no comprendes lo el pre escalón anterior, cuando quieras subir te vas a ir para abajo otra vez. ¿Sale? Bueno, esta es la ecuación, perfecto. Esta es, miren, qué número cumple. No sabemos qué número, por eso le pongo x. Cumple que su triple con, eh, la suma de su triple con su mitad es igual a 21. Ahí está la ecuación. Vamos a despejarla. ¿Sale? Déjenme borrar nada más todo este, todo este relajo que hicimos y vamos a poner la, eh, la ecuación y la vamos a despejar. Miren, la ecuación era 3x más un medio de X, igual a 21, ¿sale? Esa es la ecuación. ¿Cómo se despeja? Bueno, pues ya aquí no hay que pasar la X de ningún lado, ya está agrupada la X, está del lado izquierdo, perfecto. Hay que sumar las X. Pregunta, recordemos las fracciones de la clase pasada, ¿cuántos medios tienen tres enteros? ¿Cuántos medios hay aquí? Seis. Seis medios, ¿verdad? Aquí, si convertimos la fracción tres, tres enteros, tres sobre uno, a medios me quedaría 6 medios. Esto fue de la clase pasada. Más un medio es igual a 21. Nada más cambié la fracción 3. 3 sobre 1 la cambié por 6 entre 2. Es la misma fracción, pero me conviene así. La clase pasada les dije ¿Por qué? Porque si la tenemos en los mismos denominadores, ¿Qué sucede? Se suma directo. ¿Se acuerdan? Sería 6 medios más un medio es 7 medios. Ese pequeño cambio hace que las fracciones sean hasta hasta chistosas no no tiene, no tiene dificultad no se espanten con las fracciones muchas veces le tienen miedo a los problemas que tienen fracciones cuando se resuelven igual nomás hay que hacer un pequeño cambio para que las fracciones queden bien bonitas ¿de acuerdo? ahí está la fracción, mira, ahora ¿cómo despejo la X? ¿qué está haciendo el 7 medios a la X? ¿qué le está haciendo? Lo está multiplicando ¿está multiplicando verdad? ¿cómo pasaría? El 7 medios, si está multiplicando, ¿lo pasaría? Dividiendo. Dividiendo. Entonces, fíjate, ¿eh? le sigo acá arriba. X sería igual a 21, acuérdate que, que va a dividir va abajo, entre de 7 medios. Vamos a dividir las fracciones. Esa división de fracciones la vimos en la clase pasada. ¿Sale? 21, pues le voy a poner un 1 para que, para que se vea como fracción. Mira, 21 sobre 1, 7 sobre 2. Y recordemos cómo se divide. Extremo por extremo sería 21 por 2, sería 42, ¿no? Entre de 7 por 1, que es 7. ¿Y cuánto es 42 entre 7? Pues es... ¿Cuánto? 6. 6. 6. Y ya está. Algunos hubieran puesto el pretexto. Ay, profe, es que tiene fracciones, no sé cómo hacerle, me da miedo, me estreso. Entonces, nada más cambia la fracción y te queda súper fácil, súper sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, 6, ¿qué número cumple qué? El número tiene que ser X igual a 6. Si quisiéramos comprobarlo, mira, eh, cumple con que su triple, ¿cuánto es el triple de 6? Ah, pues el triple de 6 es 18, sumado, sumado con su mitad, ¿cuánto es la mitad de 6? Ah, pues la mitad de 6 es tres. ¿Y a poco no sumados da 21. Pues sí, ¿no? Ese es el número. Ese es el que estábamos buscando. X igual a seis. Dudas, preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran, exprésenlo con toda confianza. Disculpe, ¿esta sí. sería la, la forma más, este, más rápida de hacerlo? ¿Sería la forma más rápida de hacerlo? Pues yo creo que es que no, para este tipo de problemas, pues no son tan largos, no es como que hay una forma súper larguísima. O sea, puedes hacerlo como te comenté ahorita, si la ecuación que te queda no te gusta tanto, recuerda, vea las opciones, agarra las opciones y sustituyelas. Pero sí tienes que tener la ecuación para darte una idea, ¿sale? Entonces, resolverlo mediante ecuaciones, tal vez a veces no es lo más rápido. Pero si tienes tu ecuación bien, el despeje ya es un, es, un, es un procedimiento nada más. Y ya despejar no es lo difícil, es lo que te quiero decir. Lo difícil es sacar la ecuación. Eso es lo más complicado de este tipo de problemas. Y hay que saber hacerlo, porque el examen trae preguntas que no tienen ecuación. Tú tienes que hacerla. Por eso les digo, practiquen lenguaje algebraico. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Pregunta? Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? Vamos a ver en Facebook, a ver si no hay dudas en Facebook. Uh, parece que no. Ahí en Facebook, igual, si tienen dudas, pónganle en los comentarios. ¿eh? Estoy leyendo los comentarios para ir resolviendo sus dudas. ¿Sale? Vamos a pasar a la siguiente pregunta, entonces. Vamos a pasar, este, como les comenté ahorita, miren, ahorita que está aquí, miren. Este es mi número. Este es mi número. Uh, creo que no se ve completo, pero es 951. 4, 2, 3, 6, 5, 6.1. Para aquellas personas que quieren información del curso completo, ¿sale? Pues ahí me mandan mensajito y ya les, les explico bien. Ahorita no voy a hablar del curso completo, ¿por qué? Porque pierdo tiempo para para este curso que es gratuito para ustedes. ¿De acuerdo? Los demás si quieren información ahí está mi número. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, la edad de Luis es el quíntuplo de la edad de María. Si entre los dos suman 25 años, ¿Cuál es la edad de cada uno? A ver, ¿cómo haríamos este? ¿Cómo haríamos esta? ¿Cómo resolveríamos esta pregunta? ¿Quién me dice alguna ecuación que vea? Algo, no sé. ¿Qué opinan? Sin miedo, ¿eh? No pasa nada si se equivocan. No, Sería, pues podría ser eh, 5X, este, más 2X, no sé si lleva la X, es igual a 25. Ok, ahorita vamos a ver, es una opción, creo que no está correcta, pero por ahí va, por ahí más o menos va, que eh, no estás tan lejos. ¿Alguien más? En vez de suma sería división, ¿no? Ok, o sea, por oh, ejemplo, sí, así. Sí que... 5X sobre 2X. Ajá, es 5X. que, bueno, en esa parte dice que entre los dos, ajá, aunque no sería como tal la ecuación, pero es que, como dice, entre, entre los dos. Ahí. Ahí, ahí hay que saber interpretarlo, ¿no? Ahí, no, no te vayas a lo que, a literalmente lo que viene, o sea, entre los dos, coloquialmente se entiende que juntos, sumados, ¿no? No quiere decir división ahí, ¿sale? Ahí hay que, repito, hay que interpretar el texto. En este caso, no, eso de entre los dos, no quiere decir que división, ¿sale? Aguas. Quiere decir que, por ejemplo, si dices, no, pues mi, mi hermano tiene 10 pesos y yo tengo 20. 10 pesos y 20. ¿Cuánto tenemos entre los dos? Pues 30, es lo que se entiende, ¿no? Entonces, ten cuidado con eso, no te vayas, no siempre es literalmente lo que dice, ¿eh? hay que interpretarlo, ¿ok? A ver, por ¿Sería? acá me preguntan, ajá, dime. 5X más X igual a 25. Ok, 5X más X igual a 25, muy bien, ahorita vamos a ver cuál es. Por ahí me dicen que sería eh, 5X más 2Y. Esta ecuación, aunque no estoy seguro si está correcta, pero fíjense que utilizó otra letra, qué interesante, utilizó la letra Y. Aparte de X que ya viene, también le puso Y. Ahorita vamos a ver por qué. Creo que no está tan, tan distinto a lo que nos va a quedar, ¿eh? pero vamos a ver. Por ahí me pusieron otra que es 5X más X igual a 5. Ya está. ¿Alguna otra, alguna otra ecuación que crean que es la de este, de este problema? ¿La ecuación que represente este problema? ¿Alguna otra? Ok, entonces vamos a desmenuzar el problema para entenderlo y para sacar la ecuación que va a hacer. ¿De acuerdo? Mira, primeramente me está hablando de dos personas. Me está hablando de Luis y me está hablando de María. Se podría pensar que ambos, a ambos le puedo poner X. Podría ser, pero en este caso no. ¿Por qué no X y X? Porque no son iguales. Solamente se pone la misma letra cuando estás hablando de lo mismo. Por ejemplo, en la página anterior estábamos hablando de el quíntuplo, eh, su quíntuplo y su, su mitad, decía, ¿no? Pero estaba hablando del mismo número, de X. Aquí no, no podemos pensar que es la misma letra porque dice que Luis es el quíntuplo de la edad de María. O sea, no son iguales las edades, son diferentes. De hecho, Luis es más grande porque dice que Luis es el quíntuplo. Quíntuplo es multiplicación por cinco. Sale quíntuplo. Sale no vais a pensar dividir entre 5, porque dividir entre 5 es la quinta parte, es otra cosa. Entonces, a, a Luis le voy a poner una letra, le voy a poner X. Y a María le voy a poner otra letra porque no son iguales. No puedo poner la misma, voy a ponerle Y. Aunque le puedo poner L y M también, ¿no? Pero para. Se utiliza normalmente X y Y. ¿De acuerdo? Ahora, dice: La edad de Luis, vamos, vamos a leerlo. Hay, hay veces que sí es literal el problema, pero a veces no. Hay que saber interpretar. ¿eh? Por eso les digo. Practiquen su lenguaje algebraico. Primero dice, la edad de Luis es, ahí ya te están dando una parte de una ecuación, la edad de Luis es, así se traduce eso, la edad de Luis es el quíntuplo de la edad de María. Es decir, X es igual a 5Y. ¿Están de acuerdo con esta primera ecuación? X es igual a 5Y, ahí la Y me quedó toda fea. Sí. Sí, ¿verdad? Sí queda claro eso. X es igual a 5Y. Ahí dice, la edad de Luis es el quíntuplo de la edad de María. Párale, ya no le metas más a esa ecuación porque ya no hay más. Aparte dice, si entre los dos suman 25 años, la ecuación ahí espero que sea clara que es esto. X más Y igual a 25. O sea, hay dos ecuaciones, ¿ya vieron? Una ecuación que me estaban diciendo primero de la edad de Luis es el quinto de la edad de María, y otra que me estaban diciendo que entre los dos suman 25 años. Hay dos ecuaciones en este problema. A ver, déjenme leer aquí los comentarios. Dice 5X igual a 25, 25 y 5. Ok, por ahí parece ser que ya tiene una respuesta, pero vamos a ver ahorita la, la respuesta correcta en Facebook me estaban diciendo que era la ecuación 5 más 2X igual a 25 eh, creo que no, creo que no, mira la ecuación debería quedar así, para ahí, para eh, Ye, Yeira Contreras, no sé si se pronuncia, Yeira o Yeira eh, saludos para ti, y pues la ecuación que me pusiste no no es exactamente la que es, aquí están las ecuaciones ahora, de estas dos ecuaciones que tenemos, pues no te, no te he explicado cómo resolver cuando hay dos ecuaciones, pero no pasa nada no te espantes esas dos ecuaciones, haz de cuenta que van a tener un hijito, van a tener un hijo, esas dos ecuaciones, y nos va a quedar una sola ecuación súper, súper fácil. La ecuación, fíjate, cuando la pregunta del examen sea, ¿Cuál es la ecuación que resuelve el problema? Es esta, mira. La ecuación, porque a veces la pregunta es esta, que resuelve, el problema. La ecuación que resuelve el problema es esta, mira, 5Y más Y igual a 25. Igual y le puedes poner X, ¿eh? Yo como le puse X y Y, pues me quedó con Y. Pero tú le puedes cambiar de letra, no pasa nada. Esta es la ecuación que resuelve el problema. Y va a decir, ¡ah, chinga! ¡Ah, chinga! ¿Por qué? Fíjate, Aquí arriba dice X más Y igual a 25. Aquí está X, 5Y es igual a X, lo tenemos acá. Haz de cuenta que la X la sustituí y pues ya me queda una sola ecuación. X más Y igual a 25, pero X vale 5Y. Por eso le pongo 5Y más Y igual a 25. Queda lo mismo si tú lo dejas como 5X más X Igual a 25, la forma de la ecuación es exactamente la misma. La variable la puedes cambiar, no pasa nada. Te puede quedar con otra letra, pero la ecuación es la misma. Ninguna de las que me dijeron por aquí, ah, no, sí, hay una que sí, esta, ¿verdad? Esta era la correcta. Pero les puse ahí el procedimiento para que vean cómo fue que salió. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? De aquí vamos a resolverla. Pero antes de eso, díganme si tienen alguna duda de cómo saqué la ecuación. ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, vamos a resolverla ahora sí. Ya sabemos que la ecuación es, pues, yo lo voy a dejar como 5y eh, más y, porque yo le puse x a Luis y y a María, pero no pasa nada si le cambias la letra. ¿eh? No pasa nada. Déjenme entonces, eh, recuerda, eh, Luis es x y María es y. Y la ecuación que nos quedó era 5Y más Y igual a 25. Esa es la ecuación que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces el despeje está súper fácil, ¿verdad? Porque 5Y más Y serían, pues 6Y igual a 25. Aquí creo que va a haber un problema porque nos va a quedar un número que no es muy exacto. Ajá. Uh -huh. Pero, pues, ni modo, ya, así como quede, no pasa nada. La Y valdría 25 sobre 6. Que si lo quieres ver en decimales, esto es aproximadamente 4.1, 4. 4. ¿no? Más o menos. Sí, ¿verdad? A ver, 25 entre de 6, 4.1. Aquí, la redacción del problema no me quedó tan exacto. Pero, eh, pero no pasa nada. Al final de cuentas, pues, nos quedó un número, ¿no? 4.1 años. Esa es la edad de María. ¿Sale? ¿Y cuál es la edad de Luis? Ah, acuérdense de las ecuaciones que teníamos, ¿eh? La edad de Luis es el quíntuplo de la edad de María. La edad de Luis sería 5 por 1 son 5, 4 por 1 son 20. 20.5. Que no es exacto, repito, no me quedó exacto porque, pues, nos quedamos con decimales. Pero igual lo pueden hacer con, con, con este... Con fracciones, ¿eh? No pasa nada. X sería el quintuplo de María. María es 25 sextos. Si hacemos la multiplicación de 5 por 25 sextos, me quedaría. Acuérdense, aquí hay 1, le podemos poner 1, las fracciones se multiplican directo. 5 por, por 25 serían 125, y abajo 1 por 6, 6. Que aproximadamente es 20.5. Aproximadamente, ¿eh? Porque aquí repito, ya. Ya no salimos, pero eso fue lo que nos quedó. No me importa tanto el resultado. Lo que me importa es que sepas y veas cómo saqué la ecuación. Despejar ya es fácil. Lo importante es saber cómo sacar la ecuación. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Por ahí me estaban diciendo también en el chat, aquí en Zoom. Me dijeron, las edades son 20 y 5. Porque sumados me da 25. Pero fíjate que 20 no es el quíntuplo. Si lo multiplico por 5 no es 20, entonces no coincide. No es el quín, la edad de Luis no es el quíntuplo de, de, de María, que es 5. Entonces esa ese respuesta está mal. ¿Sale? La respuesta debe ser, en este caso, repito, no me salió muy exacto, pero la respuesta debe ser 25 sextos, la edad de María, que es más o menos 4.5 años, y la edad de Luis debe ser de 125 sextos, que es más o menos 20.5 años, más o menos. ¿Sale? Dudas, preguntas. Vamos con otro problemita. Vamos con más problemas. Hay que saber utilizar este tipo de problemas ya cuando estén en el examen de admisión. Ahorita está fácil, tal vez lo ven sencillo, pero les voy a contar una, una un, un, un, un dicho de un profesor que yo tenía en la universidad que decía: no hay ejercicios más fáciles que los que hace el profesor en clase. Esos son los ejercicios más fáciles del mundo. ¿Por qué? porque los está haciendo el profesor, él ya sabe cómo resolverlos. En cambio, cuando te toca a ti, aunque el ejercicio sea facilísimo, cuando te toca a ti, solito, sentarte y resolver un problema, no le encuentras ni pies ni cabeza. Al inicio. Pero ya que practicas, ya te vuelves todo un pro. Ahorita, pues, hay que practicar. Yo estoy seguro que sí le salen uno, dos, tres problemas, pero si, si ponemos uno más difícil, ya te trabas. Estoy seguro que te vas a trabar. Por eso estamos practicando, ¿sale? Siguiente ejercicio, vamos con el siguiente, dice, la suma de tres números consecutivos es igual a 222. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el mayor de estos números? A ver, ¿qué significa esto de Olvídate de lo que de lo que dice además, ¿qué significa esto? Números consecutivos, ¿qué significa eso? ¿Quién me dice? ¿Qué significa números consecutivos? Que van en orden, ¿no? Por ejemplo, 1, 2 y 3. Por ejemplo, 1, 2 y 3. ¿Qué otro ejemplo? Secuencias. Secuencia, muy bien. Por ahí dicen, van en secuencia, muy bien, perfecto. O sea, como bien dicen, no pues puede ser 1, 2 y 3. Otro ejemplo, 4, pues 5 y 6. Y así te la llevas con los que tú quieras, ¿no? Entonces, lo importante de los números consecutivos es que, pues, uno se sigue del otro. ¿No? O sea... La diferencia entre cada uno de ellos, ¿de cuánto es? Si yo te digo que el primer número es uno y el segundo es dos, ¿cuánto es la diferencia en cantidad ahí? Es la diferencia es el número anterior, ¿no? Eh, la diferencia en cantidad, ¿cuánto es? ¿Cuánto difieren? Uno. Uno, exacto, uno. ¿No? Porque si del 1 me pasé al 2, pues se brincó uno. Del 2 me pasé al 3, se brincó uno. Del 3 al 4, se brinca 1, 1, 1, 1, 1. Esos son números consecutivos. Por ejemplo, otra vez, aquí te pongo el ejemplo, mira. 1, 2, 3. Otro ejemplo, 64, 65, 66. Estos son números consecutivos, difieren en 1. Ahora, si yo te digo, si yo te digo el primer número, el número que te ponga, el siguiente número, ¿quién va a ser? Pues más uno, ¿no? Y si te doy el, y el siguiente, pues más uno otra vez. Por ejemplo, si yo te doy el 189, el siguiente es 189 más uno, que sería 190. Y el siguiente, ¿quién es? 190 más uno, que sería 191. O también 189 más dos, porque ya brinqué dos. 191, aún así. Aquí lo importante y quiero que veas es, si yo te doy el primer número que se llama X, porque no sabemos quién es, ¿quién es el siguiente consecutivo? 2X. Ah, no, casi, pero no. X más 1. X más 1, aguas, dijimos que era más 1, ¿no? El doble. ¿Qué pasó ahí? No pasa nada, está bien, pero no es 2X. El 2X sería multiplicarlo por 2, y no estamos multiplicando por 2, estamos sumándole 1. Si el primer número es X, el siguiente es X más 1. Se chingó. Y el siguiente, ¿Quién va a ser? X, X más 1. ¿Quién sigue? X, X más 2. X, ya es fácil, ¿no? Y el siguiente, pues X más 3. El siguiente, X. Si te dijera 20 números consecutivos, pues empiezas X. Ahí empiezas X. X más 1, X más 2, X más 3, X más 4. ¿Lo quieres al revés? Ok x el anterior x menos 1 el anterior x menos 2 el anterior x menos 3 como sea que tú lo quieras ahí dice la suma vamos a formar la ecuación la suma de tres números consecutivos aquí está el primer número consecutivo aquí está el siguiente número consecutivo y aquí está el siguiente número consecutivo son tres números consecutivos la suma es igual pues ahí está el igual a 222 Fíjate cómo la ecuación está sencillísima. El problema no va a ser despejar ahí la X. El problema era sacar esa ecuación. Les lo repito. Practiquen su lenguaje algebraico. Les va a ayudar muchísimo. De verdad, muchísimo. Practiquenlo, ¿Sale? Les doy dos minutos para que me den la respuesta de esta ecuación. Pónganlo en el chat. Despejen la X. Y en el chat me dicen X es igual a... Y me dicen cuánto vale la X. ¿Sale? Adelante, a trabajar. ¿Qué dijeron? Nada más vamos a ponernos a platicar y así. No, tienes que trabajar. Aprovecha el curso. Ahí en Facebook, igual, pongan en, el, en la barra de comentarios, pongan su respuesta a lo que les quedó del despeje. ¿Sale? Recuerden que, para los que nos ven desde Facebook, eh, esta es la segunda sesión. Son cuatro clases. Esta es la segunda. Nos faltan otras dos. Va a ser el 13 de enero y el 15 de enero, ¿de acuerdo? Para aquellos chicos que quieran más información de nuestro curso completo, aquí les dejo mi número por si no lo anotaron, 951-423-6561. ¿Sale? Ese es mi número, mande mi mensajito y les doy información de nuestro curso completo. No solamente vemos mate, vemos español, vemos física, vemos química, vemos ciencias sociales, vemos razonamiento matemático, que también es otra área que a veces no, no, comprenden y, y todo, ¿sale? Entonces, a trabajar. A ver, por ahí, en el chat, creo que ya están respondiendo, a ver si tienen la respuesta correcta. Muy bien, por ahí ya me está dando una respuesta. Ya me está dando la respuesta. Muy bien, por ahí, Alan Jiménez, perfecto, Alan. Felicidades. ¿Los demás? Venga. Muy bien, por ahí. Karen Vázquez, perfecto. Parece ser que está correcto. Coincide con la respuesta también de Alan. Felicidades, Karen. Eh, Julieta, muy bien. Julieta también coincide con lo que me están diciendo tus compañeros. Perfecto. No sé si esté correcto, pero coinciden, ¿eh? O sea, no digan, ah, ya me quedó bien. No, quién sabe, parece que sí. Eh, muy bien, Uriel, Karen, Alexia, Susana. Perfecto. Parece ser que la respuesta para X, aguas ah, no la respuesta para la pregunta, ¿eh? X dicen que vale 73. Vamos a verificarlo, vamos a hacer la operación. En este caso tenemos una suma de eh, 3X, sería X más X más X, pues simplemente es 3X. Y luego, <coughs> perdón, y luego tenemos 1 más 2, que pues sería 3, ¿no? Igual a 222. El 3 pasaría restando. Me quedaría que es eh, 219, ¿verdad? Y luego el 3 pasa dividiendo. 219 entre 3 y esto me da eh, 21 entre 3 es 7. Sobre 0, 9 entre 3 es 3. Ahí está. Esa es la X. El primer número es 73. Ah, o sé sea, porque luego responden mal. Concéntrate. ¿Qué nos pedía? Fíjate. Yo sé que el primer número, porque le puse X, el primer número es 73, su consecutivo, pues 74 y 75. Pero ve la pregunta, la pregunta es, ¿cuál es el mayor? El mayor es 75. Lean bien la pregunta, otro consejo que les doy, lean bien la pregunta, porque a veces en verdad, ya hicieron todo bien, ya tienen todo correcto, pero responden, por ejemplo, responden 73, y 73 no es lo que te están preguntando. Te están preguntando el mayor, el mayor es 75. ¿De acuerdo? Lo resolví dividiendo entre de tres. Está bien. No exactamente porque ahí, Julieta, eh, te puede quedar, o sea, cuando divides entre de tres directamente sin restarle, te puede quedar una aproximación, pero tendrías que tener bien, bien claro qué número es para que no te equivoques. Te ayuda, pero no te da la respuesta correcta, ¿sale? ¿Sale? Lo correcto sería despejar justamente así como lo, lo acabo de hacer, que sí te puedes, puedes llegar a la respuesta mediante otras formas, ¿no? Está perfecto, pero no te confíes. Eh, si tienes un despeje y los, los pasos están correctos, confíate completamente que tu respuesta es correcta. Pero por un examen no debemos andar ahí jugando a, a ver si latino, yo creo que va así, no. El examen es ya, responde bien, porque una pregunta que tengas buena es mayor probabilidad de pasar. ¿De acuerdo? Recuerden que el examen de admisión no te va a calificar con un sacaste 8.5, sacaste 9.7, sacaste 6.3. No, el examen de admisión cómo es? Pasaste sí o no? Se acabó. Sí pasaste a festejar, no pasaste. A llorar. No, no, normalmente es lo que se hace, no llorar, no pase mi examen. Hay unos que ni les importa, no, pero algunos sí se deprimen mucho. ¿Puedes repetirlo? No, ¿Me explicar bien lo es que, es que me perdí un poquito en esa parte de, de contestar la pregunta, por favor. Ah, ok, muy bien, mira. ¿Estás de acuerdo que en el despeje la X vale 73, verdad? ¿Eso sí? Sí, sí. Ok, mira, ya sabemos que la X vale 73, pero acuérdate que 73 es únicamente el número que me quedó en este caso el más pequeño, ¿sale? En este caso el 73 es eh, la X, ¿y la X dónde está? Pues la X es el primer número que habíamos dicho, ¿sale? La X sería en este caso este, sería, se, déjame cambiar de color, permítanme para que se vea un poquito mejor, vamos a ponerle azulito. La X vale 73, o sea, este es 73. Es el primer número, es el primero que dijimos, X es el primero. Los demás, pues ya los encontramos, ¿no? 73 más 1 sería, este número es 74. Y el siguiente es 75. Esos son los tres números que sumados dan 222. Si tú sumas estos tres números. Te da 222. Pero fíjate. A veces responden mal. ¿Por qué responden mal? Porque a veces se concentran en responder, en resolver el despeje. Y acaba. Ah, pues mira. X 73. Opciones. Y luego, luego se van a ver las opciones. Opción A 73. Opción B 74. Opción C. 75, opción de 69, por ejemplo, y como ya despejaron y les quedó 73, se quedan con eso en la cabeza y dicen, ah, pues la respuesta es 73. Pero no, o sea, lea la pregunta nuevamente. ¿Qué me están preguntando? Me dicen, ¿cuál es el número mayor? El mayor es 75. Esto tienes que responder. ¿Sale? A eso me refería. Tómense 10 segundos más para leer la pregunta. Aunque no lo crean, sucede. En el examen. Acabas de responder como loco. Ah, mira, me quedó. Y, y, y ve las opciones. Ahí está. Lo hice bien. Vámonos. La siguiente. Lean la pregunta. Lean bien, bien la pregunta. ¿Se entiende? Ese es un, un, un consejo Gracias. que les doy. ¿Sale? Un consejo que les doy. Porque su amigo soy. ¿Sale? Muy bien. Seguimos. Seguimos trabajando. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Dice el jueves, Eduardo, Luis y Lucía se comieron 10 tortas. Si Eduardo y Luis se comieron 21 tortas los días, lunes, martes y miércoles, cuántas tortas se come Lucía? Ándale, a ver, pregunta, pregunta de examen, a ver cómo le hago. Será una ecuación? Será que no? Será que sí? A ver qué hacemos? Tienen dos minutos para responderle. Pueden poner en el chat su respuesta correcta. No la digan en el micrófono, en el chat. ¿sale? Pongan la respuesta que crean correcta. Piénsenlo. A ver, ¿qué tal? Que muchas veces, no, mamá, ya, sí, paso mi examen, ya estoy bien preparado. Estudié toda la semana antes del examen y sí lo voy a pasar. Puntaje, 20 de 100, 25 de 120 en la UNAM. Me robaron mi, mi, mi examen. Seguramente me, me sacaron porque, porque ya la traen contra mí. No estudiaste, no repasaste, ni modos. Prepárate para el siguiente año. Muy bien, por ahí Melchor ya me está dando la respuesta. Melchor, Uriel Melchor. Andabas con mucho trabajo hace unos días, ¿no? no es cierto, no es cierto. A ver los demás... Muy bien, Alan. Alan Jiménez también por ahí. Muy bien. Los demás, no, vean la respuesta de los compañeros. hagan los suyo. ¿Cuántas tortas se come Lucía? En lo que lo termine voy por un poquito de agua. Ya vengo. Muy bien, por ahí también, Karen. Karen Vázquez y Karen Camiro Muy bien. Dicen que la respuesta es tres. Vamos a analizarlo, vamos a ver qué tal. Vamos a analizarlo, a ver, tal vez si sí la respuesta es tres. Vamos a ver, por ahí Valeria también. Ok, miren, dice, Lu, Eduardo, Luis y Lucía se comen diez tacos. Déjeme ponerlo así, mira, con letras. Eduardo, eh, más Luis, más Lucía. Ching, Lucía y Luis coinciden. Bueno, voy a cambiarles de letras entonces. Déjame cambiarles de letras. Déjame ponerles, este. Vamos a ponerles, por ejemplo, X, Y y Z, por ejemplo, ¿no? Muy bien, por ejemplo, Eduardo va a ser X. Luis va a ser Y y Lucía va a ser Z. ¿Sale? Entonces dice, Eduardo, bueno, ya la, me equivoqué, ahí es, Eduardo, más Luis, más, Luz, más Lucía, se comen 10 tortos, o sea, si lo sumo, la cantidad de cada uno, pues me debe dar 10. Pero dice, si Eduardo y Luis, solamente Eduardo, más Luis, se comieron 21 tortas, pero durante tres días. Por eso voy a multiplicarlo aquí por tres. Durante tres días, el lunes, el martes y el miércoles. Durante tres días se comieron 21 tortas entre esos dos. Entonces, cada día ellos se comieron, Eduardo más Luis, en un día se comen siete tortas, porque el tres pasaría dividiendo. Esta parte de acá es sumamente importante. Porque si en un día Eduardo y Luis se comen siete tortas, con Lucía se comen diez. Por lo tanto, como este 7, y aquí debe ser igual a diez, pues no hay de otra que este sea un 3. O sea, Lucía se come tres tortas. ¿Se entiende? Si en parte lleva una, una parte de ecuaciones, pero lo podemos hacer razonando. Sale una de las clases que debe ser bien importante para ustedes es razonamiento matemático. Muchas veces piensan que el razonamiento matemático y matemáticas son lo mismo. No en todo. Si bien se apoya mucho de matemáticas, razonamiento matemático te agiliza tu forma de pensar. ¿De acuerdo? En este caso, la respuesta para la pregunta es ¿Cuántas tortas se come Lucía? Se come tres tortas. ¿Ok? Entonces... ¿Dudas? ¿Preguntas? Pregunta de examen resuelta. Facilito, sencillo. Parece que no hay dudas. Vamos con la siguiente, chicos. Vamos con la siguiente. Tenemos varias preguntas aquí. Vamos con esta. Esta ya es más de razonamiento matemático. Aquí sí hay que saber cómo, qué dice lo que está ahí escrito y hay que sacar la ecuación en este caso. La primera la primer parte dice, la semisuma de dos números es 11. La semisuma de dos números es 11. Y fíjate que aquí la pregunta es, no, no es cuál es el número, o cuál es el mayor, o cuál es el menor. La pregunta es, ¿cuál es la ecuación que resuelve este problema? Entonces, nada más hay que sacar la ecuación y ya. Pero vamos a ver cómo sale. Dice, la semisuma de dos números es 11. A ver, ¿quién me explica qué significa esto de semisuma? ¿Qué significa esto? ¿Alguien? ¿Alguna idea qué significa la palabra semisuma? La suma de dos números divididos a la mitad. Exacto. Muy bien. Perfecto. Eso es. Cuando escuchen la palabra semi en matemáticas, es la mitad. Por ejemplo, semiperímetro, la mitad del perímetro. Semiárea, la mitad del área. Semisuma, la mitad de la suma. Semidiferencia, diferencia es una resta. Semidiferencia es la mitad de la resta. Semiproducto. La mitad del producto. Semideslactosada. Eso no tiene nada que ver en matemáticas, pero me imagino que debe ser de la leche la mitad, ¿no? Más o menos. Me imagino, no tengo la menor idea, pero en matemáticas es la mitad, ¿ok? Entonces, la semisuma de dos números. ¿Quién me dice la ecuación que está aquí? Ya no Podría ser X más Y sobre 2 es igual a 11. Perfecto, perfecto, muy bien. Ya se están volviendo unos pros en sacar ecuaciones. Muy bien, perfecto, esa es. A ver la siguiente. Y su diferencia, no dice la semi-diferencia, ¿eh? Dice, su diferencia es 8. ¿Quién me da la segunda ecuación? X menos Y entre 2 es igual a 8. Casi. El entre 2 no va, porque no dice diferencia, porque nada más dice su diferencia. La diferencia es X menos Y, no más. ¿Sale? Y ya tenemos dos ecuaciones. Hay que resolverlas, por supuesto. Antes, esta ecuación que está acá arriba de X más Y entre 2 igual a 11 la podemos reacomodar, ¿no? La podemos reacomodar porque el 2 lo puedo quitar de ahí, está dividiendo, ¿no? Lo puedo pasar multiplicando, o sea, la primera ecuación la puedo poner así mejor es lo mismo. Si la mitad de la suma es 11, pues la suma completa es 22, ¿sí o no? ¿Vamos bien? Entonces, la primera ecuación la puedo acomodar así, es lo mismo. Y la segunda ecuación, pues ahí la dejo. X menos Y igual a 8. ¿Sale? A esto, cuando tenemos dos ecuaciones, a eso se le llama, pongan atención, a eso se le llama sistema de ecuaciones. Tenemos un sistema, dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso es un sistema de dos por dos, se le llama. ¿Por qué dos por dos? Porque son dos ecuaciones y dos incógnitas cada una. A eso se le llama sistema de ecuaciones. Se resuelve, igual puedes hacerlo despejando como el anterior. Hay más métodos, puedes usar el método gráfico, el método de la regla de, de Kramer, eh, el método de eliminación, el método de sustitución, el método de suma y resta. Hay muchos métodos. Aquí te explico uno, un método. Rapidísimo, mira, como la X, perdón, como la Y viene con signo contrario, aplica el método llamado eliminación. El método de eliminación se trata de eliminar una letra. Si lo sumamos directo, X más X sería 2X, Y más Y, Y menos Y sería 0 y 22 más 8 sería 30. Se suma todo, X con X, Y con Y y 22 con 8. Se llama eliminación porque se elimina la, la Y y ya nada más despejo la X. Sería que 2X es igual a 30 y por lo tanto X es igual a 30 sobre 2, ¿verdad? Porque pasa dividiendo. Es decir, la X vale 15. Ya está el primer número. El primer número es 15. ¿Y quién es el otro número? Pues acuérdate que la suma debe darme 22, ¿no? Entonces, el otro número tiene que ser... 7, porque sumado me da 22. Y ya está, ya tiene los dos números. Aquí la pregunta era, ¿cuál es la ecuación que resuelve el problema? Eso no lo hemos resuelto. Lo que sí acabo de resolver es que, quiénes son los números. Un número es 15 y el otro número es 7. Si tú lo sumas te da 22 la semisuma, la mitad, te da 11. Y la diferencia es, es 8. 15 menos 7 es 8. Y ahí están los dos números. ¿De acuerdo? Ahora, ¿Cómo sacábamos esto de la ecuación que resuelve el problema? Para eso, por ejemplo, eh, bueno, aquí, eh, ¿cómo lo resolví? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ahora sí vamos a responder la pregunta que viene, pero antes, en el procedimiento, ¿algo no quedó claro? Ok, entonces vamos a resolver el problema, porque la pregunta era ¿Cuál es la ecuación que resuelve el problema? ¿Sale? Entonces, la ecuación que resuelve el problema es esta, mira. Acuérdate que teníamos ya dos ecuaciones, ya las habíamos acomodado y todo. Una ecuación era x más y igual a 22 y la otra ecuación era x menos y igual a 8. Esas son las dos ecuaciones que teníamos, ¿sale? lo que quer Si queremos buscar la ecuación que resuelve el problema, primero, vas a ver las opciones con qué letra viene, ¿sale? O sea, las ecuaciones, eh, la opción A, opción B, opción C, opción D. Puede venir una ecuación con x. Aquí, o puede venir una ecuación con Y, la que venga, no importa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si viene una ecuación que trae X, lo que voy a hacer es, de una ecuación de la que tú quieras, despeja a la Y. ¿Por qué despejar a la Y? Porque lo que queremos es la X, ¿no? Entonces, si quiero que me quede X, tengo que despejar a la Y. ¿Para qué? Pues para sustituirla en la otra ecuación. Sería X menos Y, o sea, menos 22 menos X, igual a 8. Esta sería la ecuación que resuelve el problema. Repito, si viniera con la Y. Perdón, si viniera, la, la respuesta si viniera con la X. Ahora, si la respuesta viene con Y, entonces lo que tengo que despejar es a la X. De la primera ecuación despejo a la X, me queda eh, 22 aquí, menos... Eh, aquí despejo a la X, 22 menos Y. Y la sustituyo, la ecuación se parece mucho, ¿eh? Sería en este caso 22 menos Y, menos Y, igual a 8. Puede ser que la respuesta venga así, o puede ser que venga así, ¿sale? con cualquiera de las dos podría ser. ¿Por qué? Porque tienes que ver las opciones cómo vienen. Cualquiera de esas dos ecuaciones resuelve el problema. ¿De acuerdo? Pero tienes que ver cómo viene. Si solamente querías el valor de X y Y, ya lo hicimos. El despeje, la eliminación que hice ahorita. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se resolvería esta pregunta. ¿Cuál es la ecuación que resuelve el problema? Podría ser esta o podría ser esta. Tienes que ver las opciones ahí. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? Bien, vámonos, creo que ya estamos terminando. Vámonos con otro otro ejercicio. ¿Cómo resolvemos esto? A ver, léanlo y quiero que me digan las ecuaciones. No quiero que lo resuelvan, quiero que me digan las ecuaciones. ¿Cómo quedan las ecuaciones aquí? Léanlo bien. Léanlo, léanlo, a ver cómo les queda. Los que nos ven desde Facebook, si tienen dudas, adelante, eh, pregunten, no pasa nada. Si tú estás pronto a hacer tu examen de admisión en la UACO o en otra universidad como la UNAM, que cambió su examen, o la UAM o el IPN, tenemos un curso completo que empieza el 17 de enero. En verdad, ese curso te va a sacar todas las dudas que tengas para que llegues a tu examen como todo un pro, va a llegar fresco, el pana. va a llegar muy, muy, muy, muy bien preparado. ¿Sale? Los que quieran, eh, información de ese curso, aquí les dejo mi número, es 951-423-6561. 6, 6, Yo soy el profesor José Manguse. ahí viene mi nombre, mi nombre abajo. ¿Alguna ecuación que tengan para esta, para este problema? Les adelanto, hay dos ecuaciones ahí. Díganme al menos una. No, nada. Puede ser como la anterior, que bueno, como son tres tipos de animales, por ejemplo. Ay, no, eh, no. No. Eh, son dos. Sería X más Y es igual a 148. Ok, casi. O sea, ahí combinaste una parte, pero por ahí va. Sí es con X y Y, porque pues, son dos tipos diferentes, ¿No? Pero X y X más Y igual a 48, no creo, porque. Ahorita saber por qué, pero no. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Por aquí viene, dice G más C, igual a 5. Ah, muy bien. Mira, por ejemplo, lo que dice Julieta tiene bastante sentido. Pueden ponerle X y Y o pueden ponerle G y C de gansos y cerdos. No importa, ¿eh? pueden ponerle la letra que quieran, ¿sale? Pero hay que sacar las ecuaciones. Por aquí dice Maffer, a ese número lo contactamos. Así es, Maffer, ese es mi número personal. Mándeme mensajitos si quieren más información del curso completo. Este es un curso, repito, un curso chiquito, nomás para que se puedan repasar. Si quieren el curso completo con todas las materias, español, mate, razonamiento, física, química, biología, historia universal, historia de México, geografía, si quieren todas esas materias, mándenme mensaje para que les dé información del curso. Por aquí tenemos dos, ah, muy bien, Daniel, perfecto, esa ecuación está perfecta, miren, la ecuación que me pone aquí Daniel y también por ahí Julieta, esas dos ecuaciones, también por ahí, eh, Domínguez Santiago, esas dos ecuaciones están perfectas. Mira, una ecuación es X, yo le voy a poner X, sale X más Y igual a 52. ¿Por qué le pongo esta? Bueno, X va a ser gansos y Y va a ser cerdos. ¿Por qué le pongo X más Y igual a 52? Porque dice que hay 52 animales. Entonces, los gansos más los cerdos, o sea, X más Y es igual a 52, no a 148, porque 148 es el número de patas no de animales. En este caso, ¿cuántas patas tiene un ganso? Ah, pues un ganso tiene dos patas, por eso le voy a poner 2X. ¿Cuántas patas tiene un cerdo? Un cerdo tiene cuatro patas, por eso le voy a poner más 4Y. ¿Por qué le pongo más 4Y? Porque se están sumando todas las patas, se contaron todas y en total dio 148, por eso las dos patas de cada ganso, más las cuatro patas de cada cerdo da un total de 148. Esas son las dos ecuaciones. ¿Cómo lo resolvemos? Si la pregunta, acuérdate, ¿eh? si la pregunta fuera, voy a escribirla porque se les olvida. ¿Cuál es la ecuación que resuelve el problema? Que resuelve este problema. Aquí tenemos que sacar una ecuación. Si me dicen, ¿cuál es la ecuación que resuelve el problema? Bueno, tienes que ver las opciones. ¿Cómo viene? ¿Viene con X o viene con Y? Voy a despejar a la Y, para que nos quede así. La Y, en la primera ecuación, si despejo a la Y, me queda 52 menos X. Y si lo sustituyo en la otra ecuación, sería 2X más 4Y, aquí está la Y, es igual a 148. Esta es la ecuación que resuelve el problema. ¿Sale? Porque a veces preguntan eso, no te piden la, la, el número, te dicen cuál es la ecuación. Tienes que saber sacar la ecuación. En este caso, esta es la ecuación. Si queremos resolverla, bueno, pues ya me pongo a despejar aquí a la X. ¿Sale? Si lo multiplico sería 2X más 4 por 52 serían 208... Menos 4 por X es menos 4X, igual a 148. Si despejo aquí la X, me quedaría, en este caso, bueno, le, le sigo de este lado, porque ya no cabe ahí. Sería 2X menos 4X. ¿Quién me dice cuánto es eso? 2X menos 4X, ¿cuánto es? Menos 2X. Menos 2X, muy bien. Sería entonces menos 2X, igual a, el 148 no lo voy a pasar, el que sí voy a pasar es el 208. Sería menos 208. ¿Sale? Es el despeje. ¿Cuánto es 148 menos 208? Venga, venga, está fácil. Ah, menos 60. Menos 60, ¿verdad? Ahí está. No te preocupes por los signos, porque no hemos acabado al final. A ver qué nos queda. El menos 2 está multiplicando a la x, pasaría dividiendo, me quedaría que x vale. Acuérdate que el menos 2 va abajo, ¿eh? no lo voy a poner arriba, el menos 60 va arriba, sería menos 60 entre menos 2, la división de signos es como multiplicar, menos por menos me da más 60 entre 2 es 30 ¿Qué es X? X será los gansos ¿Cuántos gansos hay? Hay 30 gansos y como en total son 52 animales, pues tiene que ser 22 cerdos, no hay de otra ¿Sale? Y ya está. Dudas, preguntas. Que no se les olvide esto de cuál es la ecuación que resuelve el problema. Muchas veces los preguntan y no tienen ni la menor idea de cómo responderlo, porque se les va su lenguaje algebraico. Si tienen dudas, pregúntenme. ¿No? Perfecto. Entonces, vamos con. Vamos con la siguiente pregunta, ¿sale? Ya estamos terminando, creo que si no es la última, ya faltan poquitas. Sale, última pregunta. Déjame ver si es la última nada más. Ah, sí, aquí se repite, pero es la mismo. Ah, no. Es un poquito diferente, pero sí. Ok, dos preguntitas más, que es la misma casi, y terminamos, ¿sale, chicos? ¿Para qué? Repito, aprovechen este curso. La próxima clase que va a ser el 13 de diciembre. Eh, igual a, las, a la misma hora, a las 7 de la noche. La van a tener con otro profesor. Ya no va a ser conmigo. ¿Para qué? Pues para que conozcan. Para que conozcan a los profesores que me apoyan en la academia. ¿Sale? Eh, que conozcan también cómo trabajan otras personas. Y, y igual, si no les gustó cómo doy clase yo, pues espero que la otra persona también les, los, les apoye. ¿Sale? Vamos a resolver esta pregunta. Dice... Una encuesta del Inegi arrojó que el contagio de Omicron, supongamos que ya tienen encuestas porque no tienen nada ahorita, aumentaba en 24 individuos cada día. Esto es un caso hipotético. No va a decir, ay, es que ya me dijo el profesor que cada día son 24 nuevos. No, espérate, ni siquiera sabemos. nada ¿no? más Lo puse nomás para tener de qué hablar, ¿no? Entonces, eh, aumentaba 24 individuos cada día. Este cálculo... Se, en este cálculo se observaron que des, este cálculo se lo observaron después de 241 casos. ¿Sale? Entonces, después del 241, 24, 24, 24, 24. ¿Ok? Si la tendencia sigue de manera lineal, que es lo que hemos estado haciendo, ecuaciones lineales, si la tendencia sigue de manera lineal, significa, repito, que te va a quedar una ecuación lineal, como las que estuvimos haciendo, ¿Cuál sería la expresión que representa esta observación? A ver, les voy a, vamos a hacer una pequeña gráfica, mira. Eh, antes de la gráfica vamos a hacer primero una pequeña, eh, una pequeña tabla. ¿Sale? O aquí voy a poner día y aquí voy a poner eh, casos. O sea, casos contados, ¿no? Casos de Omicron. El día cero, cuando empezaron a observar esto, ¿cuántos casos había? Pues había 241. Porque dice. Esto, este cálculo lo observaron después de 241 casos. Aquí lleva acento, ¿eh? Cálculo. Lo observaron después de 241 casos. O sea, el día cero es 241. El día 1, ¿cuánto aumentó? Pues aumentó en 24. Entonces, el día 1, ¿cuántos casos ya había? 265, ¿verdad? Porque aumentaron 24. ¿Vamos bien? El día 2. ¿Cuántos casos hubo? Ya contados, acumulados todos, cuánto sería 265 más 24, que sería 289. Y así. Si te das cuenta, pues va aumentando de 24 en 24. ¿Cuáles crees? ¿Cuál crees que sería la ecuación que represente esto? Igual lo podemos graficar. Eh, 241, 265, esos son los casos, 289, aquí es el día 1, día 2, ese es el día 0, día 3, y la gráfica como es una ecuación lineal, la gráfica es una línea, una línea recta, la gráfica iría así, mira. Y así. Esa sería la gráfica, vamos a poner f de x. Es una tendencia lineal, la gráfica es una línea y va de subida, porque pues, cada día son más, 24 más 24 más 24 y va de subida. ¿Alguna idea de, para la, la, la expresión? ¿Cómo creen que debe quedar escrito esto? Acuérdate que la variable son los días, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. ¿Alguna idea? No, nada. La idea, la idea es que como van aumentando cada 20, 24 individuos cada día y la variable es en los días, que en este caso sería la X, la, la expresión que nos quedaría, lo podemos llamar F de X o le podemos llamar Y también, no pasa nada, es lo mismo. F de X nos quedaría como 24 por X, porque cada día va aumentando 24, o sea, el primer día es 24 por 1, el siguiente día es 24 por 2, el siguiente día es 24 por 3, 24 y así. Más, aquí le tengo que poner más los 241 con los que se inicia. ¿Sale? El día 1, ¿cuánto es? 24 por 1 más 241, que sería 265. El día 2, ¿cuánto serían? 24 por 2 más 241. O sea, el 241 es de, desde donde empezamos. ¿Sale? Y a partir de ahí es 24 por X. Si las opciones, las opciones seguramente en su examen se van a aparecer. Una opción que se podría aparecer es que diga 241 más 24, así nomás. Y ya, y ahí no tiene X. Esta opción no es correcta. Otra opción podría ser 241X más 24. Que no es correcta, repito, porque cada día aumentan 24. Esta ecuación estaría diciendo que cada día aumentan 241. Y eso no es correcto. Entonces la correcta es exactamente esta. Esa es la expresión que representa esta observación. También lo puedes dejar con Y, es lo mismo, y de hecho lo podemos voltear, mira, 241 más 24X, es lo mismo, o sea, F de X o Y es lo mismo, ¿sale? Entonces, hay que saber sacar la información, no solamente se trata de resolver ecuaciones, yo soy bien chingón despejando y pasa sumando, pasa restando y así. Está bien que lo sepas hacer, pero lo más importante es que entiendas lo que estás leyendo. Saber sacar información, saber deducir cosas. Si no logras comprender eso antes de tu examen, créeme que te va a ir un poco mal. De verdad, no solamente es para matemáticas. Esto de sacar información también te sirve para física, para química, para español. Para cualquier materia es bien importante que sepas sacar la información que te están dando. A veces hay información que no te sirve, a veces hay información que no tiene sentido. Tienes que concentrarte y saber sacar la información. ¿Sale? En nuestro curso, cada día les vamos a ver, mira, ¿cómo harías este? ¿Cómo harías esto? O sea, los estamos entrenando como Rocky, Rocky Balboa. ven, estamos duro y duro, duro y duro, hasta que ya queda una persona bien mamadota en el conocimiento. ¿Sale? Ya tenemos la ecuación, ya resolvimos la pregunta. La pregunta era, ¿cuál sería la expresión que representa esta observación? Sería 24X más 241. Esa es la expresión. Y la última pregunta es casi lo mismo, pero la pregunta aquí cambia, dice... ¿Cuántos casos se estiman dentro de 15 días? O sea, ya que tenemos la ecuación, que en este caso es F de X igual a eh, 24X más 241, ya que tenemos la ecuación que representa el problema, ¿cuántos, cuántas personas habrá en 15 días? Lo que puedes hacer es irle sumando, ¿no? 241 más 24, más 24, más 24, más 15 veces. Muy tardado, muy, muy tardado. No te lo recomiendo en un examen de admisión porque también llevas medido el tiempo, te dan tres horas de examen. No te dan el examen para que te lo lleves. Ah, me lo traes cuando puedas, eh, no te preocupes. No, así no va a pasar. Te van a dar el examen para tres horas nada más. Entonces, si ya tienes la ecuación, que era lo importante, ¿cómo saber cuántos, cuántos infectados habrá en 15 días? Pues le sustituyo nada más, ya es bien fácil. F evaluado en 15, que sería 24 por 15, porque son 15 días que han pasado, más 241. Esto sería, vamos a calcularlo, yo voy a usar el calculador para que sea rápido, 24 por 15 es 360 más 241. El total de infectados después de después de quince días es de 701 personas sale Y ya, con la ecuación ya lo resuelves de inmediato, no tienes que estar sumando más 24, más 24, aparte que en el examen de admisión normalmente no te dejan usar calculadora. El examen de admisión de la UAPCO sí te deja usar calculadora, ¿por qué? Porque recuerda que el examen de admisión de la UAPCO, perdón, el examen de admisión de la UAPCO es, es digital, o sea que, si te toca hacerlo en línea, pues ya, con tu computadora te conectas y todo, pero si te toca hacerlo, eh, te toca ir a hacerlo a las instalaciones de la UAPCO te van a dar una tableta, una tabletita, una tablet, y ahí vas a hacer tu examen, es digital, y en la tableta, ahí viene un, un, un icono donde hay una calculadora, le picas la calculadora y ya puedes hacer esas operaciones, pero si vas a hacer examen en otra universidad, no te dejan usar calculadora para nada, hay algún caso que sí, pero no todas, la UNAM, el IPN, la UAM, no te van a dejar usar calculadora, ¿sale? Entonces hay que saber hacer las operaciones rápido. Por acá dice, si ¿sí es seguro que el examen sea en línea, no, no, no, no, no, a ver, repito, Dije, si te toca hacer el examen, el año pasado fue en línea, has hecho dos años, el 21 y el 22, el 2020, el 2020 y el 2021 fue en línea, el examen de la UAPO. el 2022, quién sabe, no me lo tomo, repito, mm, escuchen lo que dije, dije, si te toca en línea, pues en tu computadora ahí va a venir un icono de calculadora, si te toca ir a hacerlo de manera presencial, te van a dar una tableta y ahí viene la calculadora también, ¿sale? A eso me refería. Por ahí dice, creo que sí es 600, 601. Ahí tal vez me equivoqué. A ver, déjame ver Creo que sí, es, sí, ahí me equivoqué seguramente. Le puse, sí, le puse 341 y debe ser 241. Aquí, pequeño error. ¿Sale? Muy bien, 641. Por ahí dice, gracias, muy bien. Perfecto, chicos. Entonces, esta fue la última, la última eh, diapositiva. Esta fue la última diapositiva. Eh, les recuerdo que si quieren más información de nuestro curso completo, les dejo el número. En este caso, el número es. Permítanme. Eh... Uh -huh. Ok, en este caso, el número es. Ok, mi número para que si quieren más información, pues me manden mensaje igual en la página. Si están en la página, igual en la página pueden ver. Es 951 423 6561 sale este es para información del curso. Curso completo empezamos el 17 de enero sale. Para que no se retrasen empezamos con tiempo porque son muchos temas los que tenemos que ver de acuerdo. La duración de este curso es de tres meses y medio, un poquito más, un poquito menos, y les queda súper, súper perfecto para aquellos que van a hacer examen en la UNAM, en el IPN, en la UAM y en la UAPCO. O sea, les queda a tiempo, perfecto, sin ninguna dificultad. ¿De acuerdo? Pues muy bien, chicos, terminamos la clase del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok, parece que no. Entonces, este, me quedo un ratito más para seguir dándoles como información de del proceso de admisión de la UAPCO. Creo que desenfocó, ¿no? Ajá. Eh, si alguien tiene alguna duda del proceso de admisión de la UAPCO o de alguna universidad, como costos, fechas y eso, pues díganme y vamos sacando este, vamos sacando dudas. Por ahí no es necesario que activen su cámara. <laughs> no activen su cámara. Los que ya no tengan dudas, pues nos vemos el día 13, 13 de enero a las 7 de la noche nuevamente, los que nos ven desde Facebook, en nuestra página, eh, Albán Matemático, Academia de Matemáticas Alban Matemático, nuestra página, ahí viene el registro. Si quieres unirte a estas clases en Zoom, regístrate y te agregamos, ¿de acuerdo? Eh, los demás, los que ya se si quieran ir, adelante, nos vemos el día 13 de enero a las 7 de la noche. Los que tengan dudas de su proceso de admisión. Pues díganme de una vez y lo vamos resolviendo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Del proceso de admisión. ¿eh? ¿En la UAPU aceptan estudiantes de prepa abierta? Claro que sí. Con que tú tengas únicamente tu certificado, tu certificado con promedio aprobatorio, ya. O sea, si tú sacaste 6.8, pasas, porque aprobatorio, eh, dependiendo tu, tu, tu, tu bachillerato, pero normalmente es un 6 lo que te piden, ¿no? Entonces, con que sea más de 6, ya pasaste. Si te dicen, no, es que la UAPCO tienes que pasar con promedio de 8, no es cierto. La UAPCO no te va a pedir promedio, ¿eh? Para ninguna carrera piden promedio. Ninguna. La UAPCO no pide promedio. Puedes pasar con eh, con 6.0, con 6.1, con 6.2, con 6.3, con lo que quieras, mayor a 6. ¿De acuerdo? Eh, ¿Tiene límite de edad? No tiene límite de edad la UAPCO. De hecho, te comento algo súper rápido. En mi facultad, cuando yo estudié, en mi escuela, eh, cuando yo estudié en la UAPCO, en. Eh, el primer, el primer mes del primer semestre llegaron gentes de muchas edades, o sea, había gentes de eh, 25, de 20, había una gente más chiquitos de 17, 16, había un chico que era de un señor que ya era de sesenta y tantos años y ahí estaba estudiando matemáticas, en verdad, no, el, el la edad, no, no, no, no, hay un límite para la agua. Eh, Sabrá el precio de las fichas de la UCE. Eh, ah, sí, sí, sí lo tengo, porque otros alumnos han hecho examen, pero, o eh, sea, pues sí me han dicho, pero no recuerdo. Si no me equivoco, eh, es, es algo caro, ¿eh? creo que estaba por ahí de los, no sé si de los 2.500, de los 2.800, por ahí más o menos. No me creas mucho. Si quieres, después te investigo bien. Manda de mensaje ahí, te deje mi número de WhatsApp, manda el mensajito y después te lo investigo, ¿sale? Este año el lucha fue de 3.100, exacto, por ahí andaba 2.800, mil 3.100 fue este año la ficha nada más, ¿eh? La ficha para que vayan también pensando a dónde van a estudiar, porque es caro estudiar en, en escuelas privadas. Por eso muchos quieren escuelas públicas porque es muy barato. Eh, ¿Algún tip que recomiendes para los nervios? Eh, pues practicar. Mira, la única forma de que las cosas te salgan bien es que las practiques. Si tú vas a dar una conferencia, una plática, si vas a hablar con tu novio de algo difícil, ¿no? Practica antes, ¿no? Tienes que entrenarte para llegar al momento preparado. Y en este caso, la forma de practicar para tu examen de admisiones. Haciendo más exámenes de admisión. Sales a practicar resolviendo preguntas, saca tus dudas. Eh, si quieres inscribirte a nuestro curso, inscríbete y ahí te vamos a decir. Cómo practicar, te vamos a aplicar exámenes, te vamos a dar ejercicios, te vamos a dar un montón de información para que tú llegues a tu examen. Mira. Va casi a de decir ahora traigan matanos, no? Ya yo vengo con todo por ahí dice, sabe cuántos, cuántas, cuánto, cuándo darán las fichas de la UCE? Eh, no estoy seguro, pero es en los primeros, este, en los primeros meses, si no es por ahí de febrero, eh, enero, febrero, marzo. Y tomen en cuenta que la URSE, si no me equivoco, tiene limitada las fichas. Eh, por ahí he escuchado que son nomás 500 fichas, no más 800. Entonces ahí sí es de las que tienes que estar atento y eh, registrarte lo antes posible, ir a pagarlas, porque eh, si te pasa, si te pasa el tiempo, ya no entras en la URSE. Por ahí el curso completo es de pago. Es, el curso completo ya tiene un costo. Si quieren, repito, manden mensaje y les digo cuál es el costo. Ahí lo puedes ir pagando como en, en paguitos, como en Electra, no? Más o menos, como en Coppel, de tal forma que no lo sientas tan, tan, tan feo, por así decirlo. Pero créeme que. No hay, no hay comparación con este curso. Alguien más por ahí a ver. Mm. Más dudas, más los dudas que tengan, díganlas ¿eh? para que. ¿Cuándo es el examen del IPN? El examen del IPN normalmente es por ahí de mayo, ¿sale? A mediados de mayo, normalmente, a no ser que lo cambien. El examen del IPN y el de la UNAM nunca fue en línea, siempre fue presencial. No importa que estuviéramos en el 2020 con la pandemia, 2021 con la pandemia, fue presencial. Te lo comento porque en nuestro caso, en nuestra academia, nosotros mismos vamos a hacer exámenes para cultivarnos, para ver qué viene, para ver la dificultad, para ver todo, ¿sale? Entonces, yo fui, por ejemplo, a hacer un examen en la UNAM. Eh, no me acuerdo para qué materia, creo que fue para medicina, algo así. Y fue presencial. De acuerdo, tuve que ir a la Ciudad de México de manera presencial. Llegas con tu curebocas, tu careta, te echan un montón de cosas y ya pasas. El IPN fue igual. El IPN no me tocó ir a mí, fue otro compañero. De hecho, el del IPN fue el chico que les va a dar clase el 13. ¿Sale? Se llama Alfredo, el profesor Alfredo. Buenísimo también. Dice por ahí, en medicina serán dos etapas para sacar ficha o solo una. Eh, normalmente en medicina nada más es una, ¿eh? Lo que... Porque medicina es la que más demanda tiene, en este caso de la URSS. Si no me equivoco, nada más ha sido una. Aunque repito, no me creas hasta que salga la convocatoria. Ahí ya puedes ver fechas, cuántas van a salir y todo. ¿Sale? Ahorita no me creas, yo te digo lo que... Lo que conozco de mis alumnos pasados. Eh, más preguntas, el curso completo ya... Eh, fichas de la URCE. Ok. Pues creo que no hay más dudas. Si hubiera más dudas, díganme. Si no, ya terminamos. Ahí en Facebook. Vamos a ver si no hay dudas en Facebook. A ver, en Facebook. Los que ya se quieran ir adelante, ¿eh? no pasa nada. Solamente es para resolver algunas dudas que me estaban diciendo. A ver, vamos a ver en Facebook. Si tienen más dudas, pregunten con confianza, no tengan pena. Les digo lo, lo que sé de alumnos pasados. No le crean a nadie. Si una persona te dice, no, es que el examen va a ser así y así, no le creas. A nadie le tienes que creer. Tú solamente guíate en lo que está en la convocatoria de la página oficial de tu universidad. No te confíes de nadie. No es que yo soy el vicerrector de la intendencia. No. Página oficial, convocatoria. No me creas ni a mí. No le creas a nadie. Muchas personas aprovechan de eso. Tenemos por ahí comentarios, dice. Mm, eh, no hay dudas, dice Ana, pues no no es, no, no es del. ¿Cuándo inicia el curso? Iniciamos el 17 de enero nuestro curso para la, el horario de lunes a viernes y el 22 de enero para el horario sabatino. De lunes a viernes son 14 semanas de duración y sabatino son 17 sábados. Sábado intensivo, de 8 de la mañana a cuatro y media. No perdemos tiempo, nos ponemos a trabajar para que sepas cómo responder las preguntas del examen. Eso es lo más importante, que sepas tú responder las preguntas del examen, porque tú lo vas a hacer. Nadie más te lo va a hacer. Tú solita vas a ir a hacer tu examen, te vas a sentar y a responder. ¿Sale? ¿Hay curso los domingos? Lo siento, no hay curso los domingos, más que nada porque los domingos no trabajamos. No hay curso los domingos, lo siento. Solamente es de lunes a viernes o sabatino. De lunes a viernes puede ser presencial, sabatino puede ser presencial y lunes a viernes también puede ser en línea, por si no quiere decir. Muy bien, parece que ya no hay más dudas. Mm, esperemos un momento, a ver si a alguien se le ocurre otra duda, a ver. El curso completo igual es en línea. Sí, el, puede ser en línea de lunes a viernes únicamente. Si quieres presencial, hay presencial eh, lunes, miércoles y viernes o solo el día sábado. Esos son presenciales. ¿Lunes a viernes hay en la tarde? Sí, lunes a viernes hay en la tarde. El horario que manejamos es de 4 a 7 de la tarde. Son tres horas al día durante los cinco días. ¿Sale? ¿Dudas de su universidad? Bueno, les comento ya para terminar. El examen que yo creo que está más difícil, por si vas a hacer el examen ahí, es el del IPN. El del IPN es el que, pff, si no vas preparado, te va a dar una buena, ¿eh? por no decir malas palabras, te va a dar una buena, este, una buena experiencia, vamos a ponerlo así, porque de verdad el examen del IPN sí es para, para pros. Entonces, si tú conoces a alguien que pasó en el IPN, mis respetos, ¿eh? es un examen muy bueno. El de la UNAM, fíjate que no tanto, ¿eh? es mucho mucha teoría, pero... Si sabes la teoría, rapidísimo, lo respondes, lo, lo acabas muy rápido. El del IPN no, ¿sale? Y el examen de la UAM, por ejemplo, los que van a hacer en la metropolitana, es de muchos razonamientos, mucho razonamiento lógico, -matemático, eh, muy muchas lecturas, cositas así, entonces, practica mucho tu razonamiento. Nuestro curso incluye razonamiento matemático, precisamente porque no lo combinamos con matemáticas. Son dos cosas diferentes. El de la UAM, el de la UAM está sencillito. Te digo por qué. El de la UAM es una combinación se parece mucho al razonamiento de la UAP y se parece mucho al de la WAPCO también, el examen de la UAP y la WAPCO se parecen mucho, son muy parecidos, no son el mismo uno se llama eh, College Board y el otro tiene otro nombre, no, no, perdón es el PAD el de la UAP, y el de la WAPCO, si no me equivoco, hasta el año pasado todavía era el V, pero son muy parecidos en verdad son muy parecidos, no te das cuenta si hay uno u otro, entonces razonamiento operaciones básicas y ya, no hay cosas tan complicadas en la UAPCO. ¿Qué tipo de examen aplican en la UAPCO? Eh, anteriormente aplicaban el examen V, aunque ahorita ya le cambiaron, le eh, llaman prueba Egel, si no me equivoco, eh, pero este es un examen que no tiene conocimientos, no es tan pesado en conocimientos fuertes, mucho razonamiento, lecturas, eso te quita mucho tiempo, es tardado, pero eh, no son temas tan complicados. Sí, si te llega a tocar en matemáticas, por ejemplo. A algunos les llega a tocar una integral, una derivada, pero no más. O sea, es mucho, es muy, muy básico, muy fácil. Yo creo que ya no hay dudas. Perfecto, chicos, nos vemos el día 13. Descansen, repasen y cualquier cosa. Ahí les puse mi número. Hasta la próxima clase. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Right. Hasta luego. Buenas noches. Luego. Buenas noches.